Popo, buenas noches, Robiano. No sé cómo estáis, yo estoy aquí viéndola venir estamos aquí en el metaverso nos hemos metido aquí esto es como un videojuego estamos dónde dónde dónde estamos cómo está Julio buenas qué tal ah, bueno, muy, bueno, bien. muy bien qué tal Ramón buenas qué tal se oye se oye mucho la música creo no sí sí sí oh, estamos estamos en ello estamos en ello estamos okay, es que eh, yeah. eh, Robianos, eh, estamos trabajando en la realidad virtual Ese, ese, ese sueño mojado que tiene Zagenberg por las noches Que ve a todos sus esclavos Trabajando con unas gafas encima Y abriendo la boca, haciendo Y moviendo los ojos así como si estuviera Pues estamos estamos ahí Estamos, estamos casi ahí Ahora, eh, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo, no, cómo, ¿Cómo me siento yo ahora mismo con todas las pantallas abiertas? ¿Cómo, cómo me siento yo ahí? Pues así Así, más, más, más, más o menos porque, porque en Halloween, claro las cosas pasan, pasan cosas extrañas En Real Virtual, en este canal Pasan cosas sí. tan extrañas Como que nos hemos tenido que comprar las Quest Pro Porque no las manda ni Dios Ni Dios, o sea, como Paco Como Alejandro, o sea, aquí tienes que soltar La pasta, o sea, nos, somos idiotas Estamos tirando el dinero, además de, de Hacer publicidad, bueno, pues eso Que las compramos, y las tenemos Aquí, y no las veis porque Está el muñeco este aquí delante Yo no sé <risa> Eh... Pero se ve su funcionamiento porque se te ve mover los ojos, las cejas, la boca. Ah, lo que no puede sacar la lengua. No puede sacar la lengua. No, no puede sacar la, lengua. Ya me gustaría sacar la lengua. Bueno, que no sé, oye, el directo está saliendo bien o no está saliendo bien, porque yo, claro, esto, aquí como no veo nada, eh... Sí, sí, se sí, sí, sí. están comentando que sí. sí. Ah, están comentando. Dicen ah, Oscar ido a Turquía. Ya empezamos Pues sí, y más barato y más barato. Mira, mira lo que puedo hacer, para que me veáis la colonilla Mira Mira, mira qué pedazo que tengo ¿eh? Toma, que pelazo. Toma ya ¿eh? Toma ya. Pues no, esto en la vida real En la vida real hay un boquete ahí Del tamaño de... Bueno, pues nada, que estamos trabajando Esto era una prueba, y es una prueba Y además es una prueba, aunque estemos de cachondeo aquí Con soniditos de... de... De, de Halloween y de dejar esta... en realidad lo que estamos haciendo es intentar trabajar con la VR que es algo que hay, tiene que cundir el ejemplo o sea, en Real o Virtual no podíamos no hacer lo que se nos dice con la VR, ni podíamos estar diciendo si acabáis de caer en este canal, que sepáis que por lo menos un directo de momento parece que se puede parece que se puede, no sé qué empatía da el muñequito este porque este tiene unas pequitas. Hombre, ahí, yo... se te ve bastante más expresivo que la conferencia que dio Carmack, ¿eh? que estaba ahí quieto mirando sí, sí. al frente todo el rato sin claro, hacer un claro. solo gesto. Es que hay un, hay un botón que le puedo dar y desactivamos todo esto. Que eso y yo no lo he siempre. entendido. Yo eso no, no, lo que no puedo entender es como a Carmack, que tenía que vender esto, no se pone a hacer los, <risa> los gestos. Yo no, no, que vez... no haya nadie ahí que le diga a tú, ya está. Bien, sí ¿no? porque Para eso prefiero ver a Carmack como todos los años. Claro su cara pues sí, pues sí, pues sí, pues sí mm. bueno, pues eh, vamos a empezar si queréis nos ponemos a la izquierda eh, seguramente ahora cuando le dé a la izquierda nos vayamos de, del metaverso, yo vuelvo <risas> otra vez como las personas normales a hacerlo porque además así voy a tirar el vaso de agua en una de estas bueno, que sepáis que lo que estoy viendo lo que estoy viendo a ver, bueno, voy a intentar aquí hacer un loop un looping un tirabuzón, nada nada porque se va a colgar, venga, la voy a dar aquí a... a aquí. Eh, aquí estamos Aquí estamos en la hora <risa> virtual Versión nocturna De... Pues, eh, la... A ver, vamos a ponernos eh... Ah, que lo que quería poneros es Lo que yo estoy viendo Lo que yo estoy viendo ahora mismo Es esto ¿Veis? Está ahí el programa que utilizamos eh, Youtube abierto ya a la derecha En realidad veo más a la izquierda, tiene más FOP, Pero... Eh, He creado uh -huh. unas pantallas de... ¿Cómo se llama esto? De pass-through. Unas pantallas de pass para uh -huh. ver mi propio teclado, para ver el vaso de agua. Y que no se caiga en el directo y me electrocute aquí con, con las piernas. Y luego tengo otras cosas por aquí flotando de pass para ver al gato. si entra. Entonces, eh, algo se puede hacer. Algo se puede hacer. La resolución es una caquilla. Yo no puedo leer, o sea, yo leo, leo cosas enormes, pero si quisiera leer los textos de las pegatinas y estas cosas que tenemos aquí, pues no podría. Entonces... De Barthru, no, no, que no, qué no el es imposible leer absolutamente digo en la pantalla la resolución de la pantalla no da para trabajar yo no puedo leer tengo que poner la tipografía a tamaño de mi ya cabeza no, o sea que dependiendo del programa te puede acercar la pantalla claro también bueno a ver voy a hacer una cosa a lo mejor ahora se cuaja porque claro ahora voy a quitarme todo esto si se cuaja volvemos en cinco segundos a ver. <risa> <risa> ah. bueno ya estoy, ya estoy, ya estoy. Ya Se oyen <risa> ya, ya ahí las campanas. Han sonado ahí un grito. Un grito. Cuando te agitas <risa> las gafas y. <risa> El cable, ¿no? El cable era para que no se me acabó la batería Como he llevado probando desde hace una hora esto Porque no sabíamos si era a funcionar Robiano, muy buenas, ahora sí que de versión humana eh, Pues eso Que, que vamos, a hablar, vamos a empezar a hablar de titulares Hablamos de titulares ahora 10 minutitos, 10-15 minutitos Y luego saltamos A hablar de Quest Pro Aunque me parece que de Quest Pro, claro, como viene siendo habitual pues, pues ya la tiene todo el mundo por ahí, ¿no? Así que Venís a ver nuestras impresiones, no, no el Quest Pro. Vamos a hablar de nuestras impresiones. Venga, pues nos ponemos ahora sí que sí a, a, a hablar a hablar de los Titus, que hoy van a ser más rápidos de los normales. Empezamos. Me hace, me hace gracia eso, pero sí. sí Esa es la idea. Es la idea. Que sea más rápido de otra vez. Eh, Meta confirma a sus inversores que Quest 3 llegará a finales del año que viene. Es verdad que David Wenner, que es el CFO de, de Meta, dijo. Que, que los gastos de reality lab volverían a, a aumentar significativamente en 2023 gastos relacionados con la infraestructura y en menor medida con los costes de hardware de reality lab debido al lanzamiento de la próxima generación de nuestro visor Quest para consumidores a finales del año que viene eh, entonces bueno lo más probable es que sea en la Conex del año que viene que ¡Ah! sí, sí, bueno, en octubre o por ahí <risa> Y, y, y bueno, y como, como ha sacado el tema de qs voy a decir varias cosas sí. que son de algunas noticias de los titulares, pero las, las decimos aquí porque está todo relacionado. Eh, y es de, de, la, de los resultados financieros, porque esto lo dijeron en la presentación de los resultados financieros del tercer trimestre a los inversores sí. de Meta. ¿Qué dicen? Y, y bueno, pues eh, lo que quería comentar, que, que lo, los ingresos, que estos cartines por ahí la, la foto, fueron 285 millones de dólares. Y los gastos eh, subieron a 4.000 millones de dólares. Dicen un 24% más debido a los sobrecostes re, o sea, costes relacionados con los empleados y los gastos de desarrollo tecnológico, mm -hmm. hablando ahí. Y bueno, esperan todavía que, que los gastos de Reality Lab vuelvan a aumentar de forma significativa en 2023, siendo los mayores impulsores de ellos el lanzamiento de, de, de Quest 3 ¿no? para consumidores y las contrataciones que se han realizado en 2022 pero por las que pagaremos el primer año completo de salario el próximo año. Se referirá a los estudios que han comprado, me imagino. Mm -hmm. eh, en términos más generales, en de 2023, hace, esperamos acelerar las inversiones para garantizar que podamos alcanzar nuestro objetivo de aumentar los ingresos operativos de la empresa, las inversiones de Reality Labs. Y nada, pues a ver un segundito. ¿Vos, vosotros, creéis, eh, ¿Vosotros creéis que... Que esto es muy de fútbol Si alguno de vosotros os gusta el fútbol, que sé que no os gusta el fútbol Pero si alguno de vosotros lo ha en casa de su abuelo O de lo que sea, decía Cuando el equipo iba mal, decían El entrenador, el entrenador no se come el turrón ¿no? Decían, no se come el turrón Y luego salía el, el, el equipo diciendo Confiamos plenamente en el entrenador Al día siguiente estaba le habían cortado la cabeza No o sea, es, es, Esa era la sucesión natural De los eventos y en el fútbol Pues esto es igual Alguno cree que Oigo Espérate, ¿alguno cree? Pues, claro, es lo que tiene la vida real. ¿Alguno cree que con esto que con esto eh, se come el turrón Zakenberg? O sea, esto es estos la, la, la, a cinco días. Cinco días. Pero eh, ha bajado un 22% en los últimos cinco días, que ya venía bajando un 60%. Entonces, eh, sí. cua, claro, eh... cuando, cuando uno ve esto, eh, le dan ganas de. <risa> <risa> <risa> eso es estos son los. <risa> los inversores cayendo de ahí por las ventanas ¿no? de, de Silicon Valley mm. eh, claro esto viene a colación de lo que ha dicho Ramón de esas cuentas que, que ha presentado claro y, y, y es ahí donde inversores que mandaron cartas abiertas de, de oye, quizá no deberíamos meter tanta pasta, meter menos o, este. o sea, en esto del metaverso de, de todo en general y entonces cuando en este caso una de las preguntas que le hicieron eh, respondieron y fue Zuckerberg el que dijo que, que bueno, que lo, que lo primero que se está viendo son los visores de VR porque fue lo primero que presentaron bueno, ya sabéis, Oculus, ¿no? visores de VR, meta y, y dice, Quest 2 es el primer casco de Ruby mainstream, bueno, seguramente sea el que más ha vendido, aunque no han dicho las cifras todavía en ningún momento y, y, eh, y entonces el enfoque que comparten es que dice, hay cuatro plataformas principales en las que nos centramos en el desarrollo la primera sería el metaverso social Siendo sí. Orson Wars un, un, una beta ¿no? de lo que nos espera, porque eso mm. es lo que dicen, van, van iterando ¿no? sobre estos productos. Luego la RV sería la, la segunda plataforma más importante, fíjate que dice la segunda más importante, o sea, lo primero más importante es el metaverso social. Luego vendría, bueno, y aquí en medio, en esto de la RV, dice que aparte de los visores económicos, ¿no? como es Quest 2, pues dice que, que la que, que lo que hablábamos de Quest Pro, ¿no? De esa estación de trabajo más potente y ahí es donde empiezan con Quest Pro y, es, y dice, y estamos al principio del viaje, ¿vale? O sea, trabajar bueno, entre comillas, ¿no? Como tú lo estabas diciendo, Oscar, hace un momento eh, Luego, la, la otra parte que vendría sería la, la realidad aumentada y finalmente tendríamos la, las interfaces basadas en MG, o sea, lo de la electromiografía porque dice que en el futuro para controlar la realidad aumentada habrá muchos momentos en los que tú no irás por la calle porque supuestamente ya irás con una gafas ligera, no irás por la calle hablando o querrás que sea discreto privado, ¿no? entonces el poder hacer los gestos también de esa manera como que te permita que simplemente moviendo tú los dedos sin tener que ponerlo delante de la visión de la gafa, pues esa parte por ahí entonces dice sé que a veces cuando lanzamos un producto hay un meme en el que la gente dice oye, estás gastando todo este dinero ya has producido esta cosa ¿no? por ejemplo con lo que se pasó con, con Horizon World ¿no? y la presentación de sí. cuando llegaron a España y demás ¿no? que se <ríe> todo el mundo se reía ¿no? y claro, lo que dice mm. es que, que ellos van iterando y van mejorando las cosas y, y que internamente ellos tienen ¿no? más avances ¿no? y bueno, lo que quiere decir es, en última instancia que, que mucha gente podría estar en desacuerdo con esta inversión que están realizando pero por lo que puedo decir, creo que esto va a ser algo muy importante y creo que sería un error para nosotros no centrarnos en cualquiera de estas áreas que he dicho, las cuatro, que creo que van a ser fundamentales, y fundamentalmente importantes para el futuro. Entonces, pues bueno, van a tratar de responsablemente, según cómo vaya el mercado, como, los ingresos que ellos tengan, ir variando esos, esos ingresos, lo que dice Zuckerberg. Y que va a ser dentro de. O sea que, Estoy metiendo los acciones. Y dice: dentro, dentro de arriba. décadas miraremos atrás. Y veremos la importancia de lo que se hizo aquí, ¿no? Bueno, es... O sea, Zuckerberg cree en esto y ya lo sabéis. Es el único que cree. Es el único... Ahora mismo y... el, Bueno, no, no, no es que sea el único que cree. Mirad, esto que tenéis en pantalla <risas> ahora mismo, eso es, toda la pasta que ganan está en azul. Ese es el chorrazo de pasta que llega a Facebook. Y cuando llega el chorrazo de pasta, empiezan a filtrar y empiezan a decir, de todo eso que hemos ganado en Reality Labs, en Others, en la familia de nuestras aplicaciones, en Revenue, todo eso, que es el Revenue general, termina en, la, en lo azul. De lo azul ya hay que empezar a pagar, que es el coste. Hay que pagar 5,7 billones. Ahí se te va lo verde. O sea, lo verde sería el dinero que te metes en el bolsillo al final del viaje. De todo lo azul que entra, lo verde es lo que te queda a ti para repartir para entre los accionistas. Cositas. Claro, para hacer cositas. Para hacer cositas uh -huh. como comprarse coches y casas y esas cosas que hace la gente rica. Y lo otro, lo rojo, son los gastos. Entonces, estáis viendo dónde van los gastos de Facebook. Estás viendo que van ahí, claro, dicen, ah, si pagásemos menos impuestos, pues el impuesto es 1,2, te acaban y es? los intereses 0,1. El resto es R más D, desarrollo e investigación. Y en marketing y en admin hay una cosa que, que claro, aquí nosotros hablamos que tiene muchos gastos, pero es que eh, hay una movida, a ver si encuentro aquí esto, que dice que puede que Facebook, o meta, haya pasado de una década o más, tal, pero mantenía un impresionante flujo de ingresos, gracias a un poco dudoso seguimiento, al poco dudoso, esto está traducido raro, de la actividad en los teléfonos móviles. Si tenías la aplicación de Facebook, podía ver elementos de lo que hacías fuera de esa aplicación. Llámese espiar tus datos, tal cual, o robarlos, o hacer lo que sea. ¿no? Y esto proporcionaba información muy útil para la orientación de los anuncios. Entonces, Facebook durante muchos, muchos años estuvo bajando en redes, pero ganaba una pasta salvaje, hasta que llegó Apple. Y Apple dijo, cada vez que te instalas una aplicación, le puedes le tienes la obligación de, pre de preguntarle al usuario si quiere que te rastree. En el momento en el que tú dices que no, es como empujas a es, Facebook por el, el acantilado. Lo todo el mundo. Exactamente. O sea, coge a Facebook y le dices, tú fuera, ¡pum! ¿Y qué pasa? Que el 97% de los usuarios dijo que no. No quiero que me rastren. A la mierda el dinero que gastaba, que ganaba Facebook. A, a la mierda ese dinero pasivo, ese dinero que tampoco eh, se lo tenían que currar para que llegara. Y entonces... no, Entonces ahí es cuando viene el... no, Pues ahí, ahí es cuando nos volvemos locos y entonces empieza empieza a palmar. Este que, como estaba hablando Ramón de este, el del Brad Hester, eh, la carta que ha mandado viene a decir que por favor limitar la inversión del metaverso en no más de mil millones de dólares al año. Por favor. Por favor. Eso es lo que dice. Por favor. Y que luego, que sí, que, que bueno, que el, el, el capital este anual, que de 30.000 a 25.000, bueno. reducir los gastos de personal. Qué época más rara tenemos, ¿eh? Comprándole un más Twitter y echando a, a, a la plana mayor de, de, de, de, de Twitter. Ya ves. Ha sacado hoy un tweet diciendo, le han preguntado cuál es el problema de Twitter. Y dice, pues que por cada uno que hace código hay 20. Gestionando, como diciendo 20 jefes, ¿no? O sea, hay poco, poco, poco Mucho indio, gusto. ¿no? Muchos bueno, enormes Gracias. tienen ese problema para claro. cuando tienen a tanta gente o a sea, gestionar todo, todo ese proyecto, ya es difícil gestionar un equipo de 10 personas, imagínate, sí. cientos. Sí. Oh, bueno, miles. pues esto, esto viene esto viene a, a decir que los accionistas están, por favor, por favor, por favor, diciendo que no se cambie, que no se cambie. Y a los que decís, porque lo he escuchado muchas veces, a los que decís que Meta es tan grande que no puede caer. Eso de no puede caer se lo tenían que haber preguntado a Rupert, Rupert Murdoch. ¿Os acordáis? en, Bueno, en el 2005 desembolsó 580 millones de dólares por MySpace. MySpace mm. estaba valorado en mil millones de dólares. Sin embargo, Facebook se la comió, salió Facebook y se la comió, y tuvieron que venderla por 35 millones de dólares, de 12.000 a 35. Así que termina el artículo, Estos son cosas que voy pillando por ahí en artículos ingleses, cuando los usuarios deciden abandonar una plataforma, no bueno, vamos todos ahí, venga, vámonos ahí, Bueno, ah, son rayos y centellas, ¿no? pues pasan cosas y el cambio puede ser brutal, brutal, pues, o sea, brutal. O sea, esa es la no, clave, que si, si, sí. si tú como empresa si eres el líder de, un, de algo y no de, diversifica o sigues innovando, pues al final te ¿Qué? puede pasar eso, que, que te supera otra empresa o alguien llegue y... Sí. Claro. ¿Sabes quién ha hablado ¿eh? de esto? ¿Qué? nuestro el Palmer Palmer que hacía mucho esta se ha levantado como los zombies de allí de, de matar con drones que es lo que está haciendo matar a gente por ahí con drones o, o eso se, se supone con todos esos drones que tiene pues el tío le han preguntado le han preguntado qué qué qué qué opina del metaverso y entonces el tío el tío lo que ha dicho es que que bueno que el patrimonio neto de Zuckerberg pues eso se ha reducido esto lo que dice la entrevista en más de 70.000 mil millones de dólares tú te imaginas por la mañana levantarte y decir no tengo suelto, joder, ¿me han... ¿dónde he dejado los 70.000 millones? ¿Dónde? ¿En, en, ¿En qué me los he gastado? Seguro me lo ha cogido mi hijo del pantalón por la noche. O... Bueno, pues es sí. lo que dice que es terrible. Otro, es que hoy, hoy, hoy vamos a poner muchos gritos. ¡Es, ¡Es terrible! Bueno, ha perdido 70.000 millones, pero seguro que su calidad de vida no se ve reducida. Sí. Eso es, es bastante interesante también. Dice, es terrible hoy, pero podría ser increíble en el futuro, dice Palmer. Zuckerberg pondrá el dinero para hacerlo dice está en la mejor posición para para para, pues, para hacerlo y que uh -huh. y que bueno es el fan número uno, esto lo dice Palmer Lackley Mark Zuckerberg es el fan número uno de la realidad virtual en el mundo dice ha invertido más dinero y tiempo que nadie en la historia, tiempo me juego el cuello que menos que real o virtual somos más o sea <risa> nosotros sí que nos tiramos aquí horas es lo que le ha puesto es pasta. Oye, si tuviera 70.000 millones, pues a lo mejor no... Eso es. Tú, Julián, no estarías aquí. Si tú tuvieras no. 70.000 millones, no estarías <risa> pero, sí. pero bueno, ni Ramos. Yo sí estaría aquí, ¿eh? <risa> sí, estaríamos haciendo problemas. Porque ¿sí? esto es muy divertido. Diciendo, joder, tengo 70.000 millones, pero qué caras son las Quest Pro. Sí, sí. Bueno, pues el que, que ha hablado, que ha hablado, y, y además ha dicho que ni es bueno ni es divertido, dice Palmer Lucky hablando de, de Horizon. Y dice que es en, el proyecto, le, le llama coche de proyecto. Eso está fatal hecho, pero es, es Project Car, que debe ser algo que no pillo yo en Estados Unidos, debe ser una, una, un símil raro uno. Pero dice que es como los coches de lujo, ¿no? O construirte una maqueta de lujo. No sé, bueno, es una mierda ahí ¿eh? que no, yo no me he enterado. Pero si sí le han dado Será caña, como... ¿eh? Sí. Como un sí. prototipo, ¿no? De, de un coche. Que... Sí, algo así. O algo así. Algo así. Dice, podría haber tal... Ah, bueno, esto es otra cosa que os quiero contar, pero como Ramón tiene titulares... Voy a seguir. el. Sí, de voy, los voy, a, voy a terminar. O sea, que vale. en relación a Quest Pro, y que luego lo hablaremos, dice... Cada año 200 millones de personas crean un nuevo PC, sobre todo para trabajar. Nuestro objetivo para la línea Quest Pro en los próximos años es permitir que cada vez más personas realicen su trabajo en realidad virtual y mixta, incluso mejor de lo que podrían hacerlo los PC, Recálculo en los próximos años. Para ofrecer una gran experiencia de trabajo y productividad, estoy entusiasmado con las, aso con las asociaciones que hemos anunciado, ya sabéis, lo de Microsoft, Accenture, Adobe, Autodesk... Y luego dice todavía queda un largo camino por recorrer para construir la plataforma la próxima plataforma de computación pero está claro que estamos haciendo un trabajo de vanguardia y se, bueno es un, algo que va a llevar tiempo se necesitarán unas cuantas versiones de cada producto antes de que se conviertan en mainstream no Horizon World. <risa> pero creo que nuestro trabajo va a tener una importancia histórica y y bueno eso por ahí después pro solo era para recalcar eso de próximos años y en relación a todo esto, pues Vos World, como veis ahí en el titular, responde a preguntas sobre Quest Pro y Pico 4, pues hizo un ama de los suyos, de los que conocimos por, a, por primera vez lo de Quest Pro, cuando guiñó aquel ojo aquella vez. Pues hay algunas preguntas interesantes y os las voy a resumir, ¿vale? O sea, Vos dice que hay una pregunta que le hacen que por lo menos a mí me resulta interesante y ahora cuando la diga sabréis por qué, y es por que le dicen, oye, la sujeción de, de Quest Pro la vamos a ver en Quest 3. Habéis visto al principio que ha puesto Oscar el CAD, que sale con las cintas blandas, ¿no? O sea, como Quest 2, lo que lleva de serie. Y dice, voz soy un gran fan de, de un estilo de visor con periféricos abiertos. Yo entiendo que se refiere al tema de poder cambiar las cosas. Sí. El halo para o sea llevarlo más tiempo es... es una buena decisión para los casos de uso que teníamos en mente con Quest Pro. Obviamente vamos a ver qué piensa la gente Me gusta el diseño de Quest Pro Digo, de Quest 2 Muy transportable, lo guardas fácil Y luego dice Hay un amplio abanico de razones Para que te guste cada diseño diferente Y tengo mucha curiosidad por ver Cómo los consumidores se sienten sobre ello O sea, básicamente Yo lo que entiendo es que Quest 3 va a ser el KDS Que vemos ahí por lo que dice sí, Y tiene y, pinta. Y, Sí y, y luego le dicen Si la VR, si me gusta la VR para jugar ¿Qué hago? ¿Quest 2 o Quest Pro? <risa> Y dice, si realmente te gustan los juegos y tienes el dinero, no hay duda de que Coco's Pro es lo mejor que hay ahí fuera. <ríe> Eso Oscar luego no... Cuando no. cuentes, <risa> Pero, no, no. Espera, Para espera, jugar, ¿eh? Que es Para Halloween, jugar, que es Halloween, ¿eh? que es Halloween. <risa> <risa> Y luego las hablamos <risa> Oye, si os aburren esta, o sea, Si os duele la cabeza luego con estos efectos Los quito, ¿eh? Pero es que es muy divertido Es que es, muy, es, que es Halloween, joder. vamos a divertirnos Bueno, ¿qué? bueno y luego que Quest Pro La realidad mixta a colores su, su característica favorita de Quest Pro Explica por qué Desapareció el sensor de profundidad Básicamente porque eh, lo que costaba no aportaba suficiente valor o algo así. O sea, no merecía la pena por lo que aportaba, por lo que costaba, básicamente. Uh -huh. Y, y ma, no digo más cosas relevantes. Bueno, sí, eso lo de Pico 4, que básicamente que, que se alegra en el sentido de que valida el mercado, ¿no? de que otras empresas como ByteDance, que son importantes, grandes competidores, pues se metan de lleno y que parece que, que bueno, como dice... Que, que, que están imitando lo que están haciendo, están copiando un poco o siguiendo el camino que están haciendo, ¿no? Que si la interfaz se parece de usuario, ¿no? Y estas no cosillas. Pero bueno, es, es lógico porque dice, siendo, no, o sea, siendo líderes o estando ahí a la vanguardia, que, que es normal que, que se fijen en ti, ¿no? Hombre, ya, claro, pero ¿cómo haces el pass-through? O sea, tú, una reunión de pico, ¿cómo hacemos el pass-through? Pues, podemos dar dos veces aquí en la 100. No, pero eso, hombre, eso es quest. Y. No, o sea, hay, hay, hay, un, hay claro. un tótem en, en, en Pico, en las oficinas, que se llama I. Ahí entre parentes, entre tal I. <risa> Pero es que solo ha hecho I. <risa> o sea, ¿qué problema hay? Que nos denuncie si tiene narices. De hecho, la interfaz de Pico 4, si no te lo sabes muy bien, o sea, tienes que fijarte para saber si es la de cuesto o la de pico. O sea, es, es clavadísima. Sí. O sea, mm -hmm. se, han, se han copiado de de todo, pero bueno, eso no lo veo mal, o sea, me parece que, que ya tienen como que les han hecho el trabajo, ¿no? <risa> por así decir. Bueno, pero no, sí, dice... sí que estaría guay que innovaran un poco y de hecho lo han hecho porque, por ejemplo el pass-through de, de Pico no han decidido ponerlo en resolución borrosa, o sea, se ve mucho más nítido que, que el de Quest Pro pese a que es eh, no es estereoscópico entonces hay diferencias que Que no sé Son interesantes Efectivamente Pues, pues sigo Luego, o sea, bueno. si queréis, o queréis decir algo más de mí. No, sigo, no, no, porque no van a dar las mil sí, sí, sí, por eso, que luego tenemos Si esto ya es la parte que Ahora creo que ya voy a ser rápido right. HubX abre la precompra de su Quantum Globe G1 Que están disponibles de forma individual Desde, desde 5.495 dólares aunque hay otro pack de descuento que vale a 4.500 dólares. Cada, o sea, no son guantes, o sea, te compras el pack de los dos guantes ya con la mochila porque esto está basado en te tecnología neumática, es decir, aire comprimido que tiene una serie de actuadores repartidos por los guantes que desplazan la piel físicamente, con lo cual, como me imagináis, la ástica, pues tiene que ser la caña, el probar esto. Y aparte, en teoría, por lo menos el DK2, y supongo que este también, porque lo comentan que tiene force feedback, uh -huh. yo entiendo que, se, que tendrá también el bloqueo de dedos, porque es la, una característica que tenían también en lo, el DK2 de, de HubDX. Pero oye, un salto ahí, pero todos estos precios, como habéis visto, son para empresas. De hecho, va enfocado claro. a empresas. Deberíamos hacer pero, un regalo virtual para empresas. Porque sí, todo lo que últimamente sale son empresas. Eh, sí. yo, yo es que me imagino jugar a la VR, dentro de poco jugar a la VR, porque has dicho neumático y eso ya me flipa, porque eso ya son como los mecas. O sea, es mamá, mamá, voy a jugar a la VR. Así. <risa> <risa> ¿Sabes? Tienes, tienes todo lo posible. Claro, te tiras de un mes, como los astronautas, que se tiran seis horas para salir al espacio, pero luego lo que mola, con Haptic eh, ya que estamos en, en, en pues eso, hidráulicos. O sea, es que, es que ya después de eso eh, es que como mola. ¿no? Ya pues... lo, lo próximo es como en, en la serie de, de Peripheral, que directamente que te estimule en las partes del cerebro que, claro, y empezamos eh... de todo. Sí, pero hasta llegar ahí, hasta llegar ahí un, un chalequito de eso guapo, con un, no sé, un, sí, sí. un, un esquijama, como yo era pequeño, me, me metían en un esquijama, pues así. ¿Los mm. envíos serán el año que viene? Y ya se puede comprar el HATX, los dos guantes. Y luego Nexus que lo que hace es compartir los andadores CatWall con visores MetaQuest. Y más adelante con otros visores, como podría ser los de Pico o PlayStation VR 2. Mm. Porque se conecta por Wi-Fi al visor y, y hace que sea compatible sin que el desarrollador tenga que hacer nada. Habrá que ver, supongo que hace un tipo de emulación de del movimiento, ¿no? igual que me refiero de del stick, ¿no? de como cuando te mueves un poco y tal. Y bueno, su precio es de 99 dólares y los envíos comenzarán este martes 1 de noviembre. Y se puede comprar en su página web de cat, cat Nexus se llama y en la página de CatWalk. Eh, vale. Luego, otra noticia, tenemos en la parte de software que Meta facilita a los desarrolladores el SDK Movement para el seguimiento de cuerpo completo y se basa, como vimos, en aquellos vídeos del controlador y el visor. Y en base a ello infiere, o sea, se imagina dónde va a estar las piernas y te lo dibuja, o sea, te da las partes para que tú con el SDK lo puedas utilizar en tu aplicación está disponible eh, para desarrolladores. eso está sí. guay, pero no es como se mostró en la conferencia en la conferencia estaban no, no, capturados no. con, con un sistema de tracking de pues profesional para eh, de para claro. cine y esas cosas o sea, no, no puedes levantar un pie y tocártelo con la mano o sea, no se puede estimar eso de la posición del casco y de las manos entonces, uh -huh. sí, que, sí, sí que será algo parecido a lo, lo típico cuando vas moviéndote por la habitación, que los pies te van siguiendo con la animación de andar y, y hace los pasos, etcétera, Y pueden haberlo mejorado un poco utilizando Deep Learning y esa, ese tipo de técnicas, pero no creo no. Que, que... Vamos, es imposible, eh, literalmente, que, que se vea como se veía en la presentación que hicieron. Eso, eso no. lo han destapado todos ya, o sea que, y por eso, por eso así van de bien las acciones de meta. O sea que mm. han pillado, están pillado. Así, como pues no. luego tenemos Madrid, Madrid Noir, que está disponible gratis en la Store de pico, si tenéis un pico nuevo recomendable, esto que está desarrollado por, por español, sí, pues lo podéis, lo, de hecho lo tenéis la entrevista de que le hicimos, era, uh -huh. creo, cuando lo sacaron, que no me acuerdo fuera. Fue en 2020 o 2021, es que tiempo vuela. Pues sí. <ríe> Creo que fue en 2021. Sí. Bueno, si no, pues eso. Luego tenemos que London Studio, que son los creadores de Blue and Truth, de aquella demo que salió también anterior, que, que venía con lo del ay, cómo se llama, el London Haze. Esto de todo este tema que sacaron de. cuando PlayStation viera al principio. Uh -huh. Bueno, Blue and Truth lo sacaron más tarde. La cuestión es que lo que es el estudio en sí. Ha anunciado un juego plano Y que la VR de momento nada Pero parece ser que se comenta Que la gente que controlaba de VR Se ha ido ahí con Fire Sprite Para ayudar, para, para desarrollar Pero lo que es el estudio Que siempre se ha dedicado a hacer cosas innovadoras Con otros periféricos de Playstation Como la VR Pues de momento un juego plano De estos de servicio de estos Juego que plano, que juego plano cada vez, Mira, en este canal cada vez que Hoy cada vez que digamos juego plano <risa> sonará. So so <risa> miedo que nos dan las pantallas planas esas que, que, que, y la gente que las usa más todavía bueno, ya. y los que las usamos para trabajar las eso, eso, eso, eso sí, eso da más pena no tengo aquí drama comparativo no online, de... pero como es un juego plano como si es chino, o sea que okay. da igual uh -huh. vale. seguimos para adelante luego tenemos una gran noticia Hubris, Hubris que se lanza el 7 de diciembre al PCVR, no se retrasa como estaba pasando con muchos juegos Hombre, y sale para PCVR y este juego nos dejó grande, o sea, nos llamó mucho la atención por los gráficos y también está bien, al menos la demo que jugamos teníamos, tenía buenas pintas. Eh, ellos dicen que la demos un anticipo, que, que, que, que luego vamos a ver muchas más cosas y va a costar 40 euros. Joder. Bueno, no, no es un precio real, pero oye, va a estar en Steam y en Viceport. No sé si, si llegará a Infinity en algún momento. Me refiero a la suscripción esta de Bikeport. Hablan de Bikeport a secas. ¿Pero qué? Nada, nada. Pero no, era, era a mí mismo. A ver, sí, si, el, si el juego lo mereces. Claro, o sea, claro. Pero lo pues, normal es que cuando uno un juego cueste 40 euros, le vamos a exigir una más. ¿no? O sea, pasados los 20 euros, ya se considera claro. juego grande. El Ellos dicen que guay. nos vamos a sorprender con escenarios épicos, personajes creados con captura de. O sea, Capturas de movimientos. Bien. Bien, eh, bien. Fauna y flora alienígena, enemigos mecanizados, humanoides. Lo que sea. En fin. Eh, tiene buena pinta. Acordaos que somos del orden de la objetividad. Que vamos a ir sí, a, el... a gemelos, a rescatar a. <risa> la demo a... parecía muy chula. La uh -huh. verdad. <risa> me gusta la orden de la objetividad eso es orden es de virtual <risa> ahí, el halo, el halo, el halo. luego somos todos muy subjetivos y nos liamos a tortas en todos lados, pero la o... y uno que no llegará es Propagation Paradise Hotel que se va el año que viene ellos comentan o sea, o sea. que quieren que esté a la altura de las expectativas y también importante que a veces no olvidamos de estas cosas no quieren hacer crash de estos y morir en el intento como estudio indie quieren poder ese, ese Quieren poder vivir ¿sabes? Entonces por eso vale más retrasar unos meses Y hacer las cosas bien eh. no de y corriendo como suele ser Sí, lo mismo Sí, es, es mejor sí. Mejor que, que salga roto O que tengan al equipo explotado Trabajando a muerte en crunches pues que, que se retrase y ahora, si están en crunch hasta que salga, eso mal también pues van a petar. pero bueno <risa> van a putar. si lo retrasan para seguir de crunch eso eh, eso ya, eh, suicidio vamos niños, robianos. Es escuchar seriamente lo que dice Julio, el crunch es malo, el crunch, y si alguna vez el crunch, si alguno de vosotros no sabe lo que es es que te van a exprimir te cogen y te exprimen hasta la última gota de tu alma, ¿vale? para que trabajes 48 horas diarias, porque te ponen a dos por entonces y cuando te levantas has perdido años de tu vida y encima el producto que sale, pues a lo mejor es bueno o no, pero nadie te lo va a agradecer realmente, pero te han metido una tralla así como entonces, no es bueno esas cosas no son buenas, si te lo puedes permitir que aquí, claro, a lo mejor hay gente que dice que tiene que comer y el Ubris según Steam, subtítulo en español que bueno, es lo mínimo sabes Vale, luego tenemos a Preidos que, que muestra el ejemplo de que el, que el Inyector se este está trabajando para un Real Engine a partir del 4 Pues eh, que le otorga el posicionamiento absoluto 6-DOF a los juegos y en la escala de habitación, de, digamos de serie cuando lo lance A cualquier juego que esté desarrollado con un Real Engine 4 Pues dice que en solo dos días se ha podido darle a sebre Steel lo que son los controladores de movimiento O sea, poder tener el posicionamiento absoluto de las armas como por ejemplo los mods de Resident Evil, ¿no? que lo tenían, los del 2, 3, 7 y 8 y oye, en dos días lo ha hecho o sea que esto es genial para los modders o sea, no, no bromeaban que iba a dejar a los modders sin hacer ya nada pero sí, los modders tendrán que, que añadirle más cosas en dos días, muy bien bueno, Todo está genial ahora luego, no... una noticia que, que estas que, que molan MicroProcess, estudio mítico de, de hace mil años nos hará vivir la tensión en un B-17 con The Mighty gates VR. Ya lo habían anunciado, pero el juego sigue vivo años después, porque lo anunciaron en 2020, creo recordar. Microprose, y es cooperativo mía. para 10 personas. Vamos a pilotar un B-17 en vale. cooperativo o, co o con IA, pues si nos falta gente, claro. Y oye, pues Qué tiene bueno. buenas pinta. tener que ir haciendo misiones, bombardear, eh, que, es, que te aviones microbrose. enemigos. O sea, es micro. Sí, sí. Yo tenía cuando era cuando era jovencito tenía una caja del, del, del juego Microprose que costaban una pasta joder, y yo estaba súper. O sea, ya solo el logo me, me trae a los años 80 y, y principios de los 90. Como mola? Que esa compañía haya seguido haciendo cosas. O sea, es como es como el dúo dinámico aquí en España. O sea, que se reúnen de vez en cuando para hombres G que nunca se retiraron. Está guay toda la interacción que se ve ahí con las manos, sí. muy chulo puedes empujar sí. las, las ventanas y palanquitas eh, y, y si un... metes la mano en la hélice te salta la mano volando ya haremos una cuadra de rovianos a, a volar es verdad, rovianos a volar vamos a, a ver, volar lo, lo que duramos Eso. vale, y luego la otra noticia tenemos que football y el juego super player se presentarán en el Mundial de Fútbol de Qatar os football super player del Campeonato que hicimos de Quest Pero Pro. no va a sonar, pues si, regalamos un Quest Pro, <risa> si nos hemos dejado toda la pasta que teníamos en el, en el regalo, ya, ya no podemos seguir haciendo nada. Ahora, el primer DLC os vamos a clavar 500 euros por <risa> Python <para esto encargarán. risa> Sí, señor. Ahí está. Pues eso, el Mundial de Fútbol que este año es en diciembre, si no recuerdo mal. Sí, en diciembre. Ya sí, sí. tengo más noticias, porque esto ya sabéis que no, no, lo que probaste era gratis y no estaba completo. Se irá mejorando la aplicación y lanzando más contenido. Uh -huh. Y las tres últimas noticias que tengo. Reality Lab, la mitad de beneficios y más gastos. Ya lo hemos comentado al principio. Sí, otra vez. ¿no? Y ofertas hasta el 1 de noviembre a las 6. Z, a las 6 horas de bueno Z, Central european Time. Eh, en Oculus Quest, o sea, en MetaQuest, en la tienda de Quest y en, y en Steam. Muy guay. Y Muy esos bien. todos los titulares. Pues nada, yo no llevo, yo no creo coger nada porque como teníamos Quest Pro y sé que alguno de vosotros solo viene a ver Quest Pro. <risa> ah, no. espera, espera, que, bueno, una, una bueno, traía. Ya. Eh, ya que, que el 1 de ah, noviembre verdad. a las 10 de la noche hay un evento de Pimax, en el que parece que está enfocado a Pimax Crystal, y supongo que revelará pues todos los detalles de este visor, que lo anunciaron a, en marzo, creo recordar. Me has, de pasado, este año. me has pasado la foto y no la encuentro bueno, Así. da igual es, está, Pimas Cristal, que os acordáis la nueva generación de visores, como ellos dicen 3.0 eh, que se basa en algunas características de las que tendrá el 12K y aparte de este evento, el 1 de noviembre a las 10 de la noche de ZET, también, ¿vale? de horario de aquí, el 9 de noviembre vendrá el Pimas Frontier, que es otro evento que imagino que sabremos más del 12K de la serie 12K y quién sabe, quizá haya sorpresa también ah, ¡Despertaros, Rubiano! ¡Despertaros! ¡Que viene el visor, ¡Despertaros! Y viene más visores esto, esto es lo que piensa... Esto, Esta es mi mujer Mi mujer, cuando viene un visor nuevo Y le digo, cariño, llega un visor nuevo Digo... Rrr, rrr", eso, eso es lo que dice Ramón Cuando me lo manda, ¡ah, llega un visor nuevo! Pues sí, eh, eh, visores Estoy hasta las narices de los visores nuevos No puedo más con los visores nuevos Que quiero hacer cosas con los visores Que no quiero. Que no quiero... Bueno... Es verdad, que nos gusta hacer reviews, también es verdad. Visores Pero, con eh, display DisplayPort, que luego quejáis. Pues ya le encontraremos <risa> algo, ya le encontraremos algo para que sea una mierda. No puede ser. No hay visor perfecto, no puede ser. Pues entonces no, no podríamos <risa> hacer programa. Haríamos un programa de, de, de Zen, ¿sabes? Nos daríamos la mano y haríamos a... Ah, mmm, no, tiene que ser un programa y hate. No, no tiene un FOB tan grande como los anteriores Pimax, por lo tanto quizás quizá Ay, bueno. no tengan distorsiones lo mismo, lo mismo acabas diciendo que, que merece la pena este, este vendría a competir con barrio aero, por así decirlo está, es verdad, está enfocado sí. en, la, en la calidad, en la nitidez mm -hmm. bueno, eso es pues nada, cuando venga le haremos la review pertinente y a otra cosa mariposa porque esto, pa, pa, pa, todo esto va tan deprisa que es que a mí yo ya no me da tiempo. Ya, ya no, ya no sé si le estoy haciendo la foto a las Quest, a las pico 7 o a las yo ya empiezo a perder un poco el norte. <risa> es que durante durante un tiempo todo eso de... se convirtió en pico. De, aquí en el canal. Es verdad, era todo <risa> todo pico. se en pico Y ahora, ahora, pues igual, ahora pero son mejores que las pico, que no lo sé. Ahora, ahora lo hablamos. Ahora hablamos. Eh, yo solo cierro con, con que además de meta, meta, meta, hasta la sopa, hay otra gente que está haciendo metaversos y tal. Y uno de ellos es Neil Stephenson, que no voy a poner en la foto porque lo ha puesto muchas veces, pero si no es el que escribió Snow Crash, el que inventó metaverso. Ha dicho que le importa un cojón bendito lo que haga Facebook, que no le importa para nada y que ellos están haciendo un metaverso abierto a todos y que quieren empezar con los indies, exclusivamente y que ellos no van a decir cómo usar lo que serán los indies, como les digan a ellos qué es lo que quieren que hagan vale Muy esto bien. es lo que viene a ser el metaverso o abierto que es lo que, que está lo había este. comentado que yo lo recuerde sí el elimina uno sí sí, sí, sí. Mm. o sea que genial genial que vienen cosas eh... esta filosofía me gusta más que la ¿Va? meta sí pues eso Dice que no. Que no le gusta nada lo que está haciendo. Que ellos no son quienes para decirle a la gente cómo usar sus cosas. Me parece bien. Se lo compro. Pues sí. Bueno, ¿qué? Saltamos. Eh, entramos en el bosque. Vamos a entrar en el bosque. Venga, sí. Entramos en el bosque en Halloween. ¡Ah! Y pisamos ahí a uno que tiene pico y ahí decimos no, tú no. Lo que vamos a hacer ahora es hablar de meta quest Pro. El último, mira hijo, Julio, Julio Me he puesto verde de la envidia ahora mismo Car, Es como junta Pero en, en, en, en castellano eh, Oculus Meta Pro eh, Ya ha llegado Bueno, ha llegado porque no lo hemos comprado No porque Oculus nos lo haya mandado Es, es verdad que estas cosas, eh, bueno, pues eso Al final eh, lo tenemos por aquí Nos lo vamos a llevar a currar Hacer cosas con él, hacer cosas con la VR, que es lo que es <risa> eso. Eh, ahora vamos a hablar de, de, de todo ello. Vamos a reflexionar también de dónde queda De dónde queda y de cómo nos han estado vendiendo unas motos que luego nos han dado patinetes en vez de las motos. no Porque yo recuerdo esto: era moto 1, moto 2, moto 3. <risa> ¿no? Y luego tenemos sí. patinete 1, patinete 2 y patinete 3. Entonces, Total. Esto es lo por, que hay. Esto por hay. cierto, <risa> Curioso que al final, como, como eso de Quest 3 que va a salir eh, en 2023, mm -hmm. al final va a tener de vida, o sea, de vida sin, o sea, quiero decir, Quest 2 va a tener tres, o sea, va a estar tres años en el mercado sin tener otro por su, superior, ¿no? Y nos da un poco los ciclos de vida que están manejando ahora mismo, ¿no? Y solo hay un matiz que es posible que esté cuatro años recibiendo contenido, lo digo por el siming de Quest 1, eh, que tardó un año hasta que llegó un exclusivo que que solo funcionaban cuentos, que fue Resident Evil 4, mm. aparte de War Rooms. Entonces, bueno, yo imagino que cuando llegue Quest 3, las cosas que lancen también serán compatibles con él y con Quest Pro, que es la cuestión. Y con Quest que Pro. Traiga. Bueno, pues eh, Quest Pro eh, invitaba a soñar eh, y, y además no, invitaba a, a decir esas cosas que siempre habíamos hablado aquí en el canal y en otros canales se habla, ¿no? Que es, queremos un visor que lleve a los límites toda la tecnología actual. Da igual lo que nos cobren. Nosotros queremos el visor entero con todo lo que se pueda echarle ahí todo, no, todo, todo el, la madera al fuego virtual y que de ahí salga um, una cosa así, pum. y entonces echaron todos los ingredientes, pero se les olvidó el display ¿por? Y entonces es verdad, pues, pues, seguramente se dio cuenta después de hacerlo. Le has puesto el display donde con esto y dice esa quemero, Oigo". O sea eso lo dijo vos, dijo ay vos, Y me dijo no te dije que quería que pusiera DisplayPort, pero no. Entonces. Y, y han quitado el sensor de profundidad que le dan poca importancia y que dicen eh, ha, ha dicho vos que no, que no ¿Eh? le, le merecía la pena por el coste. Yo creo que es una cagada total porque sí. es, para mí era casi lo más interesante para desarrollo de realidad aumentada. Si os parece, si os parece eh, para que a Ramón no le dé el toque vamos a empezar a hablar de, de, desde fuera hacia adentro, ¿no? Venga, para, para seguir el guión, vamos. para seguir el guión. no Porque si no, sí, eh, Julio y yo estaríamos dando Venga. vueltas de, de chip en chip por ahí y luego se nos habría olvidado <risa> seguramente hablar de algo. Para que eso no ocurra, hablamos de ergonomía. La ergonomía, el, el, el cómo es el visor cuando te lo pones en la cabeza y cómo te pasan cosas en la cabeza, pues el visor. Eh, no me gusta ponerme la cámara esta grande Pero es que no cuento otra manera de enseñaros bien el visor Me pongo aquí en el... Por el lado, no te cortes Bueno, con perdón A ver Es plástico de calidad, ¿no? Es, es, esto es... No se te va a partir como eh. las, las élites Strap, ¿no? Esto es bueno. Como decía <risa> mi familia, si pesa, bueno Pues este pesa Y pesa, y pesa, más, pesa 200 gramos más que las Quest O sea que... <risa> Que, que sí, bueno, vamos a ver eh, El visor El visor tiene Por delante una cosa que se ensucia Con mirarlo Y que es cristal polarizado, ¿no? Porque sí. refleja, Sí. tiene menos reflejo Por lo que sea eh. tiene, tiene tal, eh, Es tiene cristal, aquí. ¿verdad? Sí, tiene los hmm. dos las dos Camaritas De pass-through Tiene la camarita de seguimiento y luego tiene las camaritas de seguimiento en situación, como ya no tiene que hacer seguimiento de los mandos, que luego hablaremos de los mandos, pues pueden poner las, las cámaras donde les salga de la pera. Y esto lo han elegido poner en los laterales. Con lo cual hace que el visor eh, pues sea más, más extraño. Eh, ya sabéis que es tan pequeño como... Y tiene, tiene otra cámara más en medio... Para tracking, o sea, tiene tres cámaras para el tracking de la cabeza Eso. Frente a las cuatro que Ay. tenía Quest Esto es imposible ¿sí? Que además las de Quest también las usaba para trackear bueno, pues, a los manos eh, eh, Pico, Pico 4 y Quest Aquí en juntitas, las dos Son muy... Mm. Son, muy mm. son más... ¿Veis? M más o menos Es similar Es similar mm -hmm. lo que son mm. La verdad es que se ve fatal porque una negra y yo llevo camisa negra, o sea, camisa negra pues. pero bueno aquí, aquí os echáis un ojo de lo que de lo que son los visores que son bastante eh, bastante pequeños y bastante el grosor las pancakes no vamos a bueno si queréis venga vamos a hablar de las pancakes bueno no que estamos que estamos jo, ahí, que no nos queramos dispersar que estamos hablando de la de si es cómodo al lente, es verdad claro. es verdad es cómodo no es cómodo lo primero que tiene la diadema el peso aquí todo el peso entero de tu cabeza lo sostiene la pieza de plástico esta que es como un foam de esto que da gustito Muy tocarlo bien. así un poco durito pero no sin ser molesto y la parte de atrás de la cabeza va con la esto es todo esto es la batería que está aquí dentro tiene la batería uh -huh. además tiene forma curva. tiene forma curva o sea que eso dicen que, que bueno interesante, pero tampoco era falta. Tampoco hacía falta porque Pico tiene dos baterías. Pico tiene una aquí y otra aquí. O sea que tampoco tenías que haberte hecho ahí toda... Claro, así se les van los millones y millones. Es que No había necesidad de hacer eso, pero bueno, lo han hecho. Pues ya está. Pues genial, que les valga para algo. Eh, tiene la rueda de ajuste. La rueda de ajuste está muy chula. Tiene el visor, tiene unos muelles que tú puedes... ¿Veis lo que estoy haciendo? Como PlayStation VR. Como tira, PlayStation ¿no? VR. Entonces, me voy a quitar los cascos. Tú lo que puedes hacer es... Te lo pones, claro. lo sacas con las manos y lo sacas. Te lo pones y lo sacas. O sea, no hay que tocar la rueda ni hay que hacer. Pues inventor que... del demonio, dime, ¿qué? Se puede. O sea, una, una cosa que me parecía bastante cómodo de uno de, del Rift ese que le tenía quitada la, la correa de arriba para desarrollar es que más que quitármelo y ponerlo y dejarlo en la mesa y, o ponérmelo en la frente, y, que, es, que es, resulta incómodo. Eh, me, pare, me, pare, me parecía muy guay Una cosa que, te, que era Que podías desenroscarlo y se te quedaba colgando aquí O sea, en, la, en el cuello No Pero sé bien. si eso lo permite O, o es bien. cómodo llevarlo así o sea, no. Puedes manchar las lentes, ¿no? No, no A ver, el, el visor Queda muy bien, hay una distancia Que ahora hablaremos de lo que ocurre con esa distancia Hay otra que ya hablaremos de lo que ocurre aquí Pero el visor eh, no permite hacerlo de otra cosa porque yo tengo unas orejas de soplillo y entonces se me quedan ahí. Pero sí que mm. tiene mucho mucho juego de sacarlo, tiene todo el recorrido entero, lo puedes sacar y te lo pones. Yo lo con normal una es gorra, esas, de sí. atrás y dejarlo ahí. Es que uh, me, yo cuando estoy desarrollando, por ejemplo con el con el quest este también lo tengo poco me he puesto aquí así. Entonces simplemente me lo coloco, me lo, me lo pongo y me lo quito mucho más rápido. O sea, estoy trabajando claro. con el ordenador y cuando me interesa me lo pongo y, y puedo, puedo usarlo. O sea, me parece eso bastante eh... cómodo y que sería una, una forma Tra, traía, de. Traía una cinta para por, por encima no, o no lleva nada. No tiene, no tiene no, cinta. No, no lleva cinta. enganche ni nada, ¿no? No, ¿no? no, tiene enganche. Vamos a, espérate, a ver si consigo hacer esto. Eh, y, mirar. Cuando... Me, me, parece, me parece un error que un, un casco que está hecho en teoría para, para tener en el, en el trabajo no lo puedas llevar así colgado en plan para ponértelo y quitártelo ahora es que rápido. te voy a contar ahora una cosa, te voy a contar una cosa. Mm. estáis viendo más o menos más o menos se ve estas son las lentes, vale le pasa igual que a pico como el visor es tan corto toda la... y no tiene ningún tipo de facial porque el facial hemos dicho que acaba en esta zona ¿vale? esto de aquí esto de aquí es lo primero Que va a tocar tu frente Cuando te subes el visor Y ahora entramos en una discusión Un tonto peregrina Pero que nos ha pasado a la mayoría Porque los bloqueadores que traen Ahora Espérate bueno, quien más y quien menos tiene sus cuerdos como si fuera lo de Fallout. ¿no? O sea, esto es como... como... <risa> o sea, aquí hay más cables y más conectores. Ya, ya, ya voy metiendo conector en conector en conector. O sea, bueno, en cualquier caso, esto de aquí, eh, que son las quests. Yo, decirme ahora todos si estamos equivocados. ¿eh? Yo las quests me las pongo... Y cuando estoy programando, cuando estoy jugando, cuando quiero ver que me llama alguien, cuando quiero ver algo, yo hago este gesto. Y me la dejo ahí encima. Dan cara de tristeza, porque esto es verdad que te pone como carita muy triste, bajan las estas. Es normal, porque es la, es, la tristeza forma parte de la VR, de un tiempo a esta parte. Entonces tú estás así. Pero este gesto que estamos haciendo es un gesto cómodo en todos los sentidos. Te lo quitas, interactúas con el exterior y te las vuelves a poner, ¿no? Menos Julio, que está zumbado y se las pone debajo en el cuello, que yo es la primera vez que veo a alguien que lo hace. Pero eh... que Me parece lo más lo más cómodo de, de llevar. Las tienes así, y te lo pones en un momento y ya Sí, está. sí. sí no, yo no, yo no. es que como solo es para jugar y tal, normalmente bueno. juego bien. No, no, no me ocurre ese caso, pero recuerdo un cero latency y los arcades que te recomendaban subirte el visor así. Para, para antes de empezar y que te explicaran A ver, mira, eh, lo que está haciendo casco oscuro Julio ahora mismo <risa> es que es que se puede poner ¿ves? se puede poner esos eso, es como los están troopers, los negros. Eh, la cosmos ¿ves? madre mía. Eso es eso es súper súper eh... vamos a ver. Esto si es la tú, hostia. A dónde quiero ir si tú haces un visor para trabajar. En todos los amplios gama de trabajos que pueda haber, eh, este gesto es natural. Es el gesto natural que hacemos todos cuando diseñamos, cuando estás haciendo cosas, porque tienes que beber agua, porque te llama alguien. Y el pastor, luego hablaremos de él, pero no vale para un cagarro de estas cosas. No, no tiene todavía la suficiente claridad como para interactuar con la gente, ¿no? no ni, ni para ver si el gato lo has pisado. Bueno, si lo has pisado, luego sonaría. Pero eh, tú te lo bajas y lo subes y ahora viene lo divertido tú con Quest Pro te lo coges y como el puñetero está aquí cuando te lo subes para seguir trabajando como hace Julio, como he hecho yo con las estas lo primero que hace es tocar las guardas de la lente esos conos de plástico reposan directamente en tu frente vale y te hacen polvo. Yo ahora mismo estoy, porque estoy en directo y no quiero que me veáis llorar, pero, es, o sea, me duele. O sea, duele, duele. Y he antes visto... estuve, estuve estaba haciendo cosas para probar el, lo, lo como hemos empezado el programa y me he tirado ahí un buen rato y mira tú. ¿Eh? Lo que viene a ser el dolor de la VR. de la veas lo que duele el puñetero visor cuando te lo quitas con la con las estas ¿eh? o sea es, es la marca de la VR antes era que venías de la piscina y ahora es que te han clavado dos hachas en la frente no como, Yo es que siempre <risa> que he visto con los visores así he pensado Que no, la ¿eh? no, o sea, no se manchan las lentes te, ¿sabes? Te, de que te roce con de el, el bueno. y además y además se manchan como la claro porque se manchan o sea esto es así se manchan entonces eh, el visor cae perfectamente en la cabeza el balance de pesos está perfectamente calibrado, o sea, pesa lo que tiene que pesar. Se puede abrir y cerrar fácilmente. La rueda de ajuste tiene lo suficientemente amplio y pequeño el rango para que entre cualquier cabeza, la de la de un hombre, si eres un chino enano, pues a lo mejor tienes que ponerte algo más. Y luego tiene la rueda de la lente. Esta rueda de la lente permite que la lente no se ve, no se va a ver, que la lente salga, se acerque o se aleje de tus ojos. Ahora hablamos cuando hablamos, de, la lente. Ahora hablamos de, de, de lo que ocurre con las lentes. El, uh -huh. Bueno, tiene el USB-C, lo tiene aquí, con lo cual el cable cuando te lo pones, pues, cuelga, como en todos lados. Es verdad que podían, no sé, podían haberlo hecho una pincita o algo para engancharlo atrás o tiene tiene una pincita que viene en la caja y se me ha caído y no aguanto está por el suelo <risa> es que claro este tipo de cosas vale. abres, abres el visor con tantas ganas que luego pues y, y meten cosas pequeñas por ahí y tal. entonces eh, y luego tiene Estas cositas que están aquí que son para cargarlo para cargarlo, para cargarlo. Para cargarlo. tienes el, el, el anillo de tron y entonces eh, baja por aquí el, el, el metaverso. Entonces, esto lo pones así y carga. No es muy cómodo. Yo no sé en qué cabeza se le ocurrió a esto, pero a mí no me ha parecido lo suficientemente cómodo. Porque es verdad que tiene sus imancitos. Esto quedaría así. ¿vale? Uh -huh. Hace un sonidito extraño cuando empieza a cargar. Hace ahí como una pim, pim, pim. ¿no? Pero mm. los mandos que luego hablamos de ellos, los mandos tienen su cargador aquí, tiene lo mismo, que son cargadores imantados por contacto, Hola. y entonces tienes que, tienes que meterlo y al meterlo dentro del. Ahí Se diré. pegan uno con el otro los mandos ¿No? por la parte plana. Sí, están diseñados para eso, que me parece. que fue antes? ¿El huevo o la gallina? que fue antes? Diseñar el cargador o diseñar el mando. Porque es que clavan, lo clavan, ¿no? Tú el mando lo pones aquí y entonces estaría cargando. Muy bueno. y cuando coges el otro ves que tiene ahí el se... y tiene sí, un imán sí. se quedan se pegan el uno al otro ¿verdad? no, no, no, no, o sea, no quedan ah, así vale. quedan así, junticos porque las líneas están ahí entonces esto, ¿cuál es el problema de esto? que tiene que caer perfectamente y yo todavía soy un inútil y te tiras un buen rato, te lo juro que te tiras un buen rato, te tiras un buen rato diciendo, espera, toca, no toca, toca y luego como es, es como, es como el puzzle, ¿cómo se llama el juego este? el papel puzzle, ¿cómo se llama? el puzzle, el... ¿puzzle bobel no, coño, el, el, el, los Ay, qué puzzle, el... el de los el es... de uno que es de puzzles que, que está todo abierto y que está que haces el, el, el, el, el este de Roma el, o el de Atenas o y está ah, piezas el, el, el, joder tío, no ah, que sabe. usa fotogrametría ese es Ostras, se me olvidó no el nombre. título pero sí es, es un juego en el que eh... Puzzling places in places, sí, places sí. algo de eso pues el, el Puzzling places ese o el puzzle in tal eh, es como eso te tiras, te tiras un buen rato jugando hasta que lo cuadras y cuando lo cuadras, como en el Puzzle in place, y suena ting, ting, ting, y entonces pasas, pasas de nivel. ¿no? Eh... Bueno, pues menos tiene ahí el feedback del imán, no hace falta que mires exactamente. O sea, mueve no, la no, mano hasta que no, hace clop. No, klop. no, no te creas tú, ¿eh? Esto no, tú no lo acercas y hace punk. Esto ah. es, es, es sutil, y es de una sutileza que te pone un poco nervioso. Yo me imagino que, mira, ahí lo he clavado. Pero está es me eh. gustaba mucho el, el cargador del Surface, el portátil este que es como un tablet de Microsoft ¿Qué? que tiene el, el enchufe magnético y tú solo lo acercas así, más o menos y hace rep, y se coloca solo podrían haber ¿Qué? hecho algo así, estaría muy guay mira, si lo juntas, como dice Fernando, si lo juntas haces hop, ves, se han juntado hacen ¿Ves? eso es lo que yo decía, que sí, se pegaba el uno al pegado. otro se pegan uno <ríe> al otro y entonces ya, una vez que los has pegado, pues te lo llevas y lo pones eh... <risa> No, a lo mejor la usabilidad de esto, eh, no lo sé. A mí bueno, se me parece chulo. Venden cable y te dan un cable. Te dan un cablecito que lo tengo por ahí, que lo he en la caja. Pero te uh -huh. dan un cable y entonces... Que, ah, es un eh, cable magnético también. Es un cable magnético. Es un cable magnético que se parece mucho a esto. Uh -huh. No, ese no es el que os quería enseñar. <risa> que quería enseñar es... El que está arriba a la izquierda. Ah, como los cargadores de los relojes estos Xiaomi. Eh. Uh -huh. Sí. Pequeñicos sí. Bueno, pues eso, sí Como, como dice el citrón, arañazos mil Porque claro, entre que lo pones y no lo pones Esto es como cuando vas a abrir, enciendes el coche metes la llave, no os habéis no sabéis fijado nunca Cómo está de arañazos eso, ¿no? Porque como nunca aciertas, rar. Sí. ¡rar, ,rar! Y encima la llave es como una espada láser Entonces, rar, ,rar! Pues esto es igual, yo no sé Por La, la pega, Steam Deck al, Alrededor del cargador La tengo arañadísima Ay, ya claro, pues <ríe> Como lo hacen en la superficie de plástico Que eso se araña con, con el metal se araña sí. con mirarlo sí. pues está ahí, tiene dibujos ahí que parece que han hecho ahí no se sé, parecen hasta pelos, que no son pelos, que son de una araña Mira, es que, o sea, que realmente... te lo pone a Oscar en la cabeza sí. cómo es para para contenido estático y cómo es para contenido tipo juego que te muevas me refiero a, eh, y también un poco o sea cómo se Vamos siente la ergonomía, o sea, ¿es el visor más cómodo para ti o, o qué? Yo esto... O sea, esto que tenemos de los engendros que nos ponemos Esto es lo más cómodo del mundo O sea, esto es como una almohada O sea, yo esto que tiene el caco este, ¿cómo se llama? caca Bueno, ahí discrepo, caca discrepo cover. Sí. Bueno, caca cover Para mí esto tiene tiene es súper mullido Pero si tengo aquí más Tengo más porquerías de goma que, que mi almohada Que me meto en la cama Pues esto es súper cómodo, claro, el otro no A ver, cuando te pones Quest Pro Es que, ¿ves? Es que, no, es que ya me duele Ay, cuando te pones West Pro, es un plus. Me como el migo. Cuidado, cuidado. Joder, me como el migo. <risa> es un plus, claro, no, no se me un pimiento. Es un plus el que no rebote por ningún lado de la cara, ¿no? O sea, que tú haces así, pero esto, esto que no sé si no se, se, se mueve, sí, sí, que tiene se, mueve un poco, ya. se mueve un poco. Te lo tienes que te lo tienes que apretar aquí como si no hubiera mañana. Uh -huh. Y aún así se sigue moviendo. Y me va a explotar la cabeza. Se me va a, me va a dar un ictus ahora en directo. Que ya, pues... Entonces, ya. Yo me doy... me doy Mi nariz se da contra estas partes de aquí cuando giro muy rápido. ¿Ves? Ahí me ha tocado, ahí me ha tocado, ahí me ha tocado. Mm. Eh, yo A ver, yo por los juegos... En los puzzles no me suelen dar sustos las piezas Pero si los que vosotros matáis zombies Si en un momento dado hacéis cosas de estas No molesta, ¿eh? Pero también lo tengo súper apretado, cosa que no me gusta eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, Barrio, Barjo Aéreo Tiene la rueda aquí, que este mola La rueda que tiene, ahora si sí no os la enseño Tiene una rueda aquí que mola mucho para el ajuste Tiene una aquí y otra aquí Esta me falta aquí un ajuste O sea, me, gust me gustaría poder sacármelo de detrás un poco Mm. y poder apretar un poquito aquí ¿sabes? pero para un reparto de fuerza eh, más homogéneo no solo de aquí detrás porque todo, todo va de aquí detrás tampoco tiene aquí nada mm. que puedas ¿no? entonces todo depende de la rueda central de... de... que, Sí, que si compras... también pierde sí. la cinta central que tienen el resto de headset que también se apoya un poco de peso en la cinta central sí, y ahí sí. han pasado de ella que digo bueno. que, que, que cuando saquen el facial este completo bueno, supongo que que el facial completo sí que tendrá más superficie sobre la cara ¿no? entonces tendrá más puntos de apoyo para que no ocurra eso que primer plano, es verdad que se me ha olvidado poner el primer plano vosotros ¿eh? pues no me decís nada <risa> eh, bueno, da igual eh, ahora, ahora ponemos primer plano y os voy... pero vamos, sí eh, hablando de cosas eh, ¿cómo, ¿cómo es eh, el calor en el visor? que algunos lo habéis preguntado ¿qué le pasa? a ver, el material no transpira, este material no transpira no, tiene, no, no es poroso vale este la, los chorretones lo que pasa es que como viene el invierno se acerca el invierno como en eso pues eh, claro pues los chorretones ¿Ese, ese, ese transpira Julio este no transpira este claro. es el, el, el, el en verdad el, este es el que te dan daban con, cuando pedías el bueno tengo ahí un papel para mantenerlo encendido siempre cuando <risa> <risa> cuando estás desarrollándolo hace falta cuando pedí el, el facial, este alternativo para la gente que, que tenía molestias, que podías pedirlo, me mandaron este que no transpira tampoco, pero realmente es muy suave y me parece sí, es muy, muy suave. cómodo sí, es muy si suave. no hace calor, es, es más cómodo que la esponja normal pero transpirar, transpirar no transpira entonces, sí. una, eso... una cosa antes de que te vaya calor y Sí. Y ya <ríe> eh, Mira, comparando, tío, con, comparando con Pico 4, sí. ¿te, ¿te resulta más cómodo o qué? Yo, o sea, yo viéndolo así por concepto de visor, debería no. serlo, ¿no? Eh, a ver, sí y no. Sí, si te gusta que todo tu peso vaya aquí, todo, no. Sí, ya lo he dicho, estás trabajando y como es un visor que está hecho para trabajar, para quitártelo, ponértelo, quitártelo, ponértelo, a mí me parece una cagada como un piano el que no te lo puedas poner así. De hecho, ya me parece raro que esto sea una pieza entera, que aquí no haya el poder girarlo en, ningún, en algún ángulo. Ellos te dicen que como, ti, como no tiene facial y como puedes ver las cosas por fuera de la periferia, eh... Uh, no, no me vale, porque, porque tienes las lentes tan cerca de los ojos que la periferia la intuyes, nunca puedes ver a nadie O sea, Terminarías con el músculo del ojo como Schwarzenegger, o sea, es imposible No, no haces el gesto de... Eso, claro, pero te, te, te <risas> desbloques como antes, yo casi me, casi me rompo el cuello para mirar por, por tal Entonces, al final, ¿qué haces? Quitártelo Y cuando te lo quitas, ¿qué haces? Te lo tienes que quitar, entero No te lo puedes subir ni bajar, ¿no? te lo tienes que quitar y, y, y llevarlo en la mano Parece que te ha tocado una tumba o algo. Está claro que, que está más enfocado a trabajar y, y todo lo que comenta son pegas, ¿no? En ese sentido. Pero para jugar en teoría, tú te lo pondrías y, y no estarías quitándolo todo el rato. Es lo que quiero decir. En teoría, con el through a Color no debería ser... Mentira. Eh, o sea, para ver una película... Claro, debería ser más cómodo. el Pastru Para es ver una película... Tienes, vocal, pero no lo tienes. ¿Qué, te debería qué? ser más... Que para ver una película te debería ser más cómodo este oh, Hombre, claro, Pro. para ver una película es Más cómodo que el Pro, no O sea, más cómodo es que, no Pro que me vivo El Pro me, O sea, el, el 4 No me importa, que tiene un buen facial Que es bastante, es verdad que es un poco más duro de lo que me gustaría Pero es, van a sacar si ahora, ahora Kiwi Kiwi, ah, tiene, sí. Kiwi tiene ya diseñado para el Pico 5 Y para la Quest Pro 2 O sea, esto ya lo sacan mañana No, pero si lo que quiero decir es que al final esto también es algo muy subjetivo O sea cada uno tiene que valorar ya bueno, tú puedes decir a los juegos que PlayStation VR te parece incómodo ¿sabes? no, no, ese es el más cómodo de todos <risa> eh, eh, bueno, que esto es muy rígido con lo cual, eh, hemos hablado ya un buen rato de esto, vamos a hablar de las cosas que, que, que solo hay. lo del bloqueador de luz que tengo curiosidad, que es algo que le pegas en el lateral o qué aquí, ¿eh? ¿cómo? ¿esto? Ah, ah, los no, no, los, los del lateral blinders, los blinders los blinders Para tal. los caballos pues mira, son, son estos cachos, de, sí. Esto cacho de goma que tiene un imán ahí estupendo. El imán. Tiene un imán, hecho. entonces este este pues, no veo. Este es de la de L. Entonces, como es de L, tú vienes, lo acercas y hop. Eso está muy guay. Ya está. Me gusta. Y ahora coges el otro, lo acercas. Hop. Y se ha quedado y ahora te lo pones Y ahora te digo qué pasa Otra pega Te lo pones Y tienes todo el tocho este Que me caben dos dedos De luz por debajo mm. O sea que lo que te está quitando es un poco Y ojo, un poco Porque porque por aquí Te sigue entrando O sea, tienes una zona enorme por debajo Donde si, no, esto no te cierra Lo único que hace es que no veas por la periferia Que te da un poco lo mismo, eh esto es, Estoy con Karma cuando dijo que él pensaba que le iba a molestar la periferia sin esto. Y resulta que no te importa, porque cuando estás concentrado y tienes las lentes, porque la, la rueda esta te permite llevar las lentes hasta que te salga por el otro lado del cogote. O sea, puedes atravesar las pestañas y seguir apretando. Eh, están tan cerca que no pasa nada. Entonces, sí. De hecho, yo creo que me, me podría llegar a acostumbrar incluso a tener esto en la periferia. Para ver qué... Qué... Pero y para jugar No, no pasa nada Porque ahora hablaremos del brillo que tiene la pantalla Ay, Tampoco pasa nada hmm. No sé si si os, si os convencio o no Pero vamos, que los cachos plásticos si, estos Sigo siendo escéptico con eso o sea, eh, Yo creo y, que hace y, falta y, y, sigue siéndolo, y sigue siéndolo Porque esto tampoco o sea La goma esta tampoco que hace demasiado eh, <risa> Sé que en Estados Unidos no eh, Y en la página web se puede comprar El otro 50 es el euros, pero, pero todavía no está que es el grande que sea si a lo mejor pero todavía no está, no está a la venta así o sea tal se puede lo reservar uh -huh. vale. sale en noviembre pues, pues si no tienes el cacho como este, con el, con el seguramente salgan mil cosas porque todo esto están ahí como uh -huh. pirañas todos los todos los fabricantes de, de extras no entonces seguramente ya como tiene, el cat lo tiene todo el mundo desde que el brad se lo pasó a toda la humanidad pues ahora ya puedes hacer puedes hacer todo el mundo con lo que quiera para el visor ¿Y, luego, ¿Y, o sea, ¿y ¿Qué tal para llevar bien. con gafas? Pues tiene un iBox muy grande, o sea, un air relief, el air relief, La distancia que hay entre la lente. Eso es muy grande, porque como la puedes mover... Ahora no, la, la, la, oh. la tenía al máximo acercada, ¿no? Supongo. Sí, yo siempre... Sí, sí. Porque hay tres grados de FOP de diferencia. Y ahora, como no, pues sí, claro, es que no puedo... Tengo que hablar del FOP en algún momento. Bueno, ahora hablamos del FOP. Pero ahí vas a hablar eh, del calor, creo, recordar El calor, es verdad. Vamos a terminar hablando del calor. ¿Dónde se reparte el calor en el visor? Pues como estaba cantado, en la parte delantera. En la parte delantera, que es donde está, el, ¿dónde está esto. Eh, yo tenía una foto aquí muy chula de, de cómo era el... Aquí. De cómo es el visor, de cómo tienen las pantallas, de cómo tienen los, los drivers. Eh, pues ahí dentro tienen también la, la cosa esta que se llama el... A ver, ¿no está? No lo no tengo. Bueno, da igual, para que vierais dónde se pone exactamente el, el. ¿Por qué el calor está ahí, no? Pero bueno, más o menos aquí se intuye. El calor va ahí, va ahí delante porque tiene las. Unas, eh, ¿Cómo se llama esto? La, los dos pinchitos estos que tiene para refrigerar, esos canales de refrigeración. Eh, los tiene ahí, yo creo que aquí más o menos se intuyen por dónde van. Sí, es verdad. ¿No? Entonces más o menos por ahí se ven cómo, cómo va eh, subiendo y cómo se enfría y luego vuelve a meter el, el líquido. ¿no? Y, va, y va todo el rato así, que por cierto se oye. Se oye es, como, es como un sonido ahí. Eh, continuo, ¿no? Entonces el visor sella el, el líquido de, no, no, de no el líquido como para ir al baño, como si tuvieras un acuario en casa, pero sí que sí que es eh, no, el motorcito, el, un poco como pico, mm. menos que pico, vale picos mm. y aparte que te parece que, que vas mola cuando conduces porque te da en los ojos. El, entonces sí, luego el visor se reparte más por la, y más si lo has si lo has utilizado mucho en la parte de la nariz, porque claro es donde más se calienta por transferencia, lo tienes ahí. Y no se calienta demasiado en la parte de atrás. La batería no se calienta demasiado. Sí, se calienta un poco más. Pero sobre todo donde más, mm. más, más calor es en la parte delantera de arriba, que es donde el, el agua, la refrigeración, mm. vuelve a bajar caliente, se enfría y baja otra vez. Por sí. estas cositas que están ahí. ¿Vale? ¿Y las pantallas también producen calor? O sea, bueno, eh, no, no. sé se no, la verdad es que no, no me ha dado esa sensación de ojo seco, y otro día hablamos de estas cosas, pero no eso me ha dado mola. Esa es que quizá lo, tiene, lo tienes, tiene que ver con lo que lo está desabierto. abierto claro, claro, desabierto eso mm -hmm. debería ayudar bastante claro, hombre, si te cierras y si te pones una bolsa en la cabeza pues a lo mejor te te, te, ¿sabes? te da más calor pero así, por las sí. que sí no, no, no pasa nada ¿Qué hacemos? Eh, estamos hablando del Los, visor. Vamos hacia la, la la, tiene algo del peso de, o de dimensiones. No sé si lo has comparado con Todavía, el no ha este. Todavía no me ha dado tiempo, pero son 200 gramos más. que se dice pronto? ¿Qué, qué cuestos? Dice, ¿Qué ¿no? cuerdos? 200 gramos más, ¿qué cuerdos? Sí, sí, está ya están en 700. Sí. Ya están en 700. Que buh. Pesa lo que el index Más sí, o menos. Que el index, pero, pero seguro que no se nota que peso de 700 en sí por el reparto, no digo yo. O qué. No, el reparto es muy bueno, pero si lo hemos, esto lo hemos hablado. El reparto es muy sí, bueno, sí. no pasa nada. Pero sí que pesa, y pesa, y lo coges en la mano, y pesa, y pesa más que, que, que pico. Y se nota, o sea, te pico en una mano. Es que se lo han puñado, es que es, que es un mogollón. El index también que, es un, que, un casco que es como muy rígido, eh, como, como ese. Tiene la cinta de arriba, que es la, la diferencia que la puedes obviar y también pesa eso y luego realmente pese al además o sea a, a pesar del peso <ríe> es comodísimo y, y muy como muy estable en la cabeza no se mueve al mover izquierda y derecha uh -huh. y eh, está muy equilibrado entonces pues sí o sea, esa, podría esa ser similar es... al Index en cuanto a si lo, lo recuerdas cuando lo tenías allí en cuanto a comodidad me pareció un poco más armatort armatoste el Index, es verdad este como tiene, uh -huh. como, como es, es eh, aerodinámico no Parece que te has comprado un, un descapotable Pues <risa> sí, eh, este, No tiene nada por encima no tiene, Entonces da, es, da una sensación así como, como Y encima como solo queda aquí en el hueso eh, Pues genial Y eso está bien Pero vamos, ya te digo yo Que a mí esto me duele, me sigue doliendo todavía ¿eh? Joder, O sea, me sigue doliendo, me cago en su padre <risa> qué, qué manera de, de, de, de doler Vale, el visor Entramos dentro del visor. El visor, las lentes, que es lo que a más de a uno eh, le, apetece, le apetece hablar. La lente, pancake. Eh, las pancakes, sí. Las lentes, las pancakes. Ya sabéis que las pancakes son dos. Esto lo hemos hablado muchas veces. El lenslet, que se llama, que es el conjunto de lentes, pues son dos, y esas dos lo que hacen es que la luz sale de la pantalla atraviesa una y como estaba es un polímero que está eh, rebota la luz vuelve otra vez para atrás vuelve a rebotar y atraviesa la lente polarizar que lo hemos hablado mil veces cuando polarizas una lente deja pasar una frecuencia corta otras o sea rebota otras pues esto lo que hace es que empiezan a rebotar en ángulos distintos para que se pueda y llega a tu ojo esto lo que hace es quitarte brillo quitarte brillo. Ellos lo que dicen es que tiene un 40% más o sea, un 40% más estrecho que las Quest. Y es verdad porque las Quest es un zapato. O sea que esto es un 40%, o sea que muy bien de esto. Ah, mira, joder, si las tenía aquí. Esto, mira, esto, esto, esto, esto es lo que hacía la refrigeración. Esto es lo que hace la refrigeración. El, el cuerno es... Sí, este pero por ahí no hay un flujo de, de líquido realmente. O sea, simplemente eh. funciona como por, por evaporación de... ¿Verdad? Es una, es una cámara de evaporación. Sí, pero bueno, no deja ver algo dentro. O sea, el líquido, ahí está, está ahí encerrado. El... ¿no? Sí, pero que no está fluyendo. Está simplemente pasa pasa de, de, de líquido a gas y vuelve a condensarse y vuelve a el líquido y, y en Eso ese es. proceso disipa calor. Que es como y ese funciona. es el ruidito que hace, porque luego tiene un ventiladorcito. O, o, o yo lo oigo. Como nadie lo. Es que, es que, a ver, que este lo tenemos que utilizar para trabajar, no lo puedo desmontar. Me, me han dicho. Nuestros compañeros, no lo desmontes, Oscar, que nos lo llevamos mañana. Y yo, pues no lo puedo desmontar, pero ya me gustaría. Bueno, eh, ¿qué estábamos hablando? Yo lo, lo quiero ver de de lentes, Las lentes. A ah, las lentes, las lentes, las lentes. Os voy a hacer una pregunta. Pregunta, pregunta, así lo dejo. ¿Qué creéis que tiene la lente más grande? ¿Quién creéis que tiene la lente más grande? Entre Pico pues... 4, Quest Pro y Quest 2. Pico 4. Creo que, creo que se me la sé ya, Pico 4. Pico 4. Esto me pasa por preguntaros a vosotros. Eh, a haberle preguntado a mi hijo, o a, a vosotros, a Robiano, si hay alguno todavía por aquí. Eh, ¿Qué os parece? ¿Qué lente? Pero, y ahora la pregunta es: ¿cuánto de grande? ¿Mucho más grande? Yo bueno, creo que no sí. Vamos a jugar aquí a, a... ¿Cómo? Un centímetro más de diámetro más grande. ¿Lo Rosita? O violetilla, o fucsia, o como se quiera llamar eso, es pico 4. Lo sí, rojo prácticamente... es Quest Pro. Y lo verde es Quest 2. Era completamente mm. inesperado, porque yo creía. Cabe, cabe dentro de la Quest 2, prácticamente. Sí, ahí sí. todos en el chat. Pico 4, pico, como se nota, que os habéis comprado las pico, ¿eh? Está todo el mundo ahí con sus picos y mi tesoro! Ahí todas. Eh. Pues eh, las pico 4 sí, señor. Un poco más, pero es que yo yo tenía en mi cabeza que las lentes de las Quest Pro iban a ser más grandes porque eran pancake por lo menos que Quest 2 y no y no ha sido una sorpresa para mí ha sido una sorpresa Sobre pero luego cosa. afecta sí. al FOB de ahora, forma ahora lo que vamos a hablar ahora lo que vamos a hablar primero las lentes ¿cómo son las lentes? las lentes de, de pro las lentes de pro ya las tenéis aquí las lentes de pro están separadas y ahora vamos a ver por qué están separadas. Están separadas, están un poco giradas, si la veis. Lo azul es lo que nunca jamás tendría que renderizar ninguna aplicación, porque es el HAM, el Hyre en área más, la máscara de, de ocultación que hay que meterle. Le, le mete esto para un Fustrum final, el Fustrum, el ángulo ese, ese donde se juntan todo, ese es tu ojo, o un poco antes. Eh, donde se junta todo para saber el FOB final. Esto es lo que, siempre os digo, lo que dice el driver de Oculus. En este caso, esto está sacado del Leaf OVR. ¿Vale? Que es el sí. driver de Oculus. Si te vas a Steam, pasan cosas mucho más raras. Y esto es algo completamente también inesperado. Y esto es algo que, en algún momento, habrá que preguntarle a alguien que sepa, que sepa más que nosotros. Porque Quest Pro es así. Y el problema... Es que, ¿dónde están. Ah, pues espérate. Os voy a poner... Sí, un segundo. ¿Dónde lo tengo? Cambia. Este es el vertical. Cambia en SteamVR. VR. O sea, Puede tú ha, que, que haces, mano, una que... llamada, haces una llamada al driver, al IFOVR VR de Oculus, y te dice, hola, me llamo Quest Pro y tengo este FOB haces una llamada a SteamVR con su OpenXR y te dice, hola, soy unas Quest normales tengo unos mandos de Rift y tengo una geometría de la pantalla que no tiene nada que ver con la que me dice Oculus y mm. esto nos a mí ya... es por la rotación eh, eh. de la pantalla seguramente Sí, pero a mí ya Richard que es con el que hablo estas cosas siempre y nos intercambiamos de información nos ha dejado un poco locos. Ya hemos estado ya en el foro de, de Pimax. Hablando bueno, en privado. Porque no nos cuadraba esto. y hemos hecho pruebas y tal. Y es que no nos cuadra. No nos cuadra. Esto es lo que nos dice el driver de Oculus. 108 horizontales. 95-57 en vertical. Eso es lo que dice el visor. Y esto es lo que dice el visor cuando le preguntas a SteamVR 108 por 108. De hecho se pasa por el forro toda la geometría de la, de la lente porque te la hace cuadrada y no hace absolutamente nada entonces es una cosa súper rara ¿y luego se, se ve bien o qué? O sea, a ver si se ve bien no yo tengo una duda Steam. razonable tengo una duda razonable porque nos pasó con Barrio o sea Barrio tenía, yo que sé no, no me acuerdo ahora de los datos exactos pon que tuviera 100 y 98 y de un día para otro sacan un firmware nuevo y tiene 104 Digo, ¿cómo has podido ganar fop? Entonces has tocado la geometría. Y si tocas la geometría, has distorsionado cosas. Porque entonces, ¿cómo? cómo? Tú no puedes cambiar el fop de un sistema lente-pantalla así como así, ¿no? Sí. Julio, sácame de dudas, que tú sabes de esto. ¿Cómo puedes tocar? ¿Cómo puedes, gener, cómo puedes ganar más fop? Si ganas más FOB... FOB, no, fop Estás <risa> distorsionando. Si distorsionas dentro claro. de lo que ocurre... ¿Cuánto puedes llegar a distorsionar? ¿Cuánto podríamos engañar? Porque está, estará renderizando una parte que luego el compositor de Oculus no la usa, del, del buffer. para o Se está renderizando... O sea, imagínate que lo que se ve por las lentes es esto y, y tal y como lo está ajustando... Eh, o sea, eh, le dice a SteamVR que es así o sea, porque estará rotado y eso hará, hará que la textura sea mayor o lo que sea y hace un cálculo erróneo del FOB. Entonces renderizas más, pero ese trozo que es que, que hay de más, luego no lo usa el compositor de Oculus. Debe ser eso. Pero sí. no creo que añada distorsión, porque si, si añade distorsión. O sea, aumentará el FOB, pero no lo ves. Eh, porque al final lo recorta el de Oculus. Claro, pero el problema está en que yo me pongo en SteamVR y saco 104. Claro, esto es una movida. O sea, esto es una movida. Lo de, lo de cálculo, el cálculo de FOB vertical, cuando las lentes están giradas es un cristo. O sea, mi aplicación yo no lo tomaría muy en cuenta con lo que dice, porque es un cristo, porque tú lo que estás haciendo es renderizar una cosa, pero en caso es que lo estás viendo, estás viendo la bolita donde tiene que estar. Mm, entonces sí que está produciendo distorsión. Claro, ese es lo que iba, que, que a mí me da que está haciendo algo raro uno que no debería hacer, porque esto esto lo de la izquierda, tu ojo está en el centro y esto es hacia arriba y hacia abajo, si tu ojo mira hacia arriba en ángulo estaría en oculus viendo menos ángulo que estaría viendo en este VR. La podemos meter el gráfico que tienes para comprobar las aberraciones geométricas en el benchmark que, que estoy haciendo para poder comparar eh, para poderlo ejecutar dentro del propio Claro, ISO. para ver saber si si está haciendo lo más grande de lo que debe para luego corregirlo en algún momento del pipeline o eh, ahí está pasando algo raro es verdad que, que, que bueno son son esas cosas que te, que te llaman la atención no cuando te pones a comparar en plan bestia estas cosas ¿no? que llama estáis viendo lo que es el mapa de aberraciones ¿eh? este es el mapa de aberraciones que está que tiene que corregir eh, la lente esto es lo que está haciendo para corregir la lente. Bueno, que estábamos no. hablando de los FOP RAR1. Claro, como la pantalla está girada 21 grados, porque esto esto está sacado de esta tarde, que está jugando, si hacéis esto, yo no sé si estos de eh, Paco, Ale, que son muy dados a hacer casting con esto, no sé si, si esto el problema este lo está teniendo, pero esto está girado 21 grados en las pantallas. Entonces, esto es lo que te da de información el casting. Cuando le das al casting de, de, de gafas para ver lo que ocurre dentro, esto es lo que te muestra. Muy raro, porque ya podían haberlo corregido en la salida ¿eh? del buffer, o sea, del, del streaming. Mm -hmm. Podían haber medido una corrección. Pues no, esto es lo que te está... Entonces, bueno. Bueno, en, la, en el programa de captura siempre puedes rotarlo como estoy haciendo yo ahora mismo conmigo mismo. Ahí está, es verdad. ahí está, sí, es verdad. Puedes rotarte, pues nos podemos poner todo directo así o jugar a partir de ahora. Jugaremos de lado, pero bueno, el caso es que, el caso es que, que esto, las pantallas, las pantallas, eh, en te da cuatro grados más que, que pico 4, ¿no? tanto en horizontales teoría... como, como verticales, o porque era pico 4 son 104. Estoy viendo aquí el análisis, sí. Y tú has dicho 108. Estos son, si, te, depende de quién le preguntes, ¿a tu primo de SteamVR o a tu primo de Oculus? Hay, hay otra cosa que estoy viendo ah. y es que en Tendría menos el borde prestigado. de la pantalla tiene como un halo negro en la captura. ¿Esa, esa captura era con, el, con el, lo, lo que sale de Oculus o lo que sale de SteamVR? Esto es lo que sale de Oculus. Eso es lo que sale de Oculus. ¿Y lo que sale de SteamVR es lo que tiene el borde oscurecido? No, esto es lo que sale de, de, de Oculus. De esto, esto, está, no, esto, esto es lo que sale. Es que lo he estado jugando con tantas cosas. Lo que sí te puedo decir es que el, el, el, el, el HAM está, uh -huh. está bien. O sea, el de Oculus está bien. Porque yo lo he comparado con tres aplicaciones, más la mía, esta de, ¿cómo se llama esto? de, de saber uh -huh. si se te va a caer el ojo cuando miras la lente. Y, sí. y esta eh, lo, es que lo clava. O sea, clava el HAM... Del driver con el hang que luego puedes ser capaz de verlo en un Real, por ejemplo, y, y lo ves. Ves cómo renderiza, y es la parte negra que está alrededor de la lente. Bueno, las lentes, sí. las lentes, las lentes. Eh, posición de las lentes comparado con otros visores. Por ejemplo, ¿cómo están comparadas? Vamos a comparar la lente de Quest Pro con la lente de Quest 2. Quest Pro en azul, Quest 2 en rojito. ¿Vale? El Fustrum es el mismo, porque si no, no valdría para nada la comparación. Entonces, si veis, las lentes están más abajo y más abiertas que lo que es Quest 2. Mm. Más abajo y más abiertas. Eso puede tener menos, eh, ¿cómo se llama esto? Overlap, seguramente. Porque el overlap, mm. el overlap que te está diciendo aquí es de, si esto está bien, hay un overlap de 80 grados. Todo lo que supere, todo, 80, ahora coges 108 menos 80, pues esos 28 grados en horizontal no son los que genera solo él. ¿Vale? Los 80 grados tú los ves en los dos en los dos ojos y solo la parte exterior de 20 grados la vas a ver renderizada. En ese es, ojo eso solo. Está, está bastante bien, no es de los... O sea, pese a tener menos Overlapping que, que el otro visor sí. es de, Sigue siendo Bastante eh, overlapping Sí, o sea que El Vive como... Pro 2 es mucho Menor, o sea, están mucho más Separadas Sí, Mira, tengo aquí una comparativa que me he hecho entre eh, Quest Pro, que son las verdes Con G2 y Pro 2 ¿Vale? Mm. Pro 2 como tienes animalada De FOP, Que es de los más que FOP tiene eh, eh, Quest Pro bueno, no le va la zaga, es más pequeñito que que, que Prodos uh -huh. Y luego tenemos G2, que G2 ya sabéis que tiene un FOB bastante reducido para lo que nos no gustaría que fuera. Se ve muy bien y uh -huh. tal, pero bueno, es chiquito. Esto, esto se, se percibe como si tuvieses la nariz más grande o más pequeña. Porque tu nariz está bloqueando una parte del campo visual uh -huh. que no, que no que deja de ser estereoscópica. Si tú te pones la mano, la mano en el centro. Eh, o sea, de mano así como, como de nariz y cierras un ojo, verás una parte que no ves con el otro ojo pues eso es lo que, lo que pasa cuando tienes un overlapping eh, eh, muy, muy muy bajo que tienes como una nariz muy grande en VR sí, sí. pero yo prefiero el overlapping grande porque el overlapping, cuando es corto el overlapping y genera mucha información solo en un ojo y miras a la derecha, a mí me pasan cosas muy raras en el cerebro no sé, a mí me da dolor de cabeza yo prefiero que haya más claro. información en el centro eso es. Cuanto, cuanto mayor es el overlapping, menos, más pequeña la nariz, por lo claro. tanto... Sí, sí. Menos, eh, menos agujero negro tienes aquí en medio. Y, y, y efectivamente se nota algo raro. Es, es como si pones mirando todo el rato así. Esto es una incomodidad. Hay una parte, que es toda la parte central, que si yo miro ahora mismo, me pongo a mirar a la parte central, que, que es, eh, pierde estereo, estereoscopía también, porque... Mm está justo en el centro. Bueno, un y, día haremos, y un día haremos un directo de estos de los martes loco. Vamos a probar todas las lentes y junto, overlaps y, y cosas de estas, que, que seguramente que salgan cosas interesantes. Bueno, el, el hablando de las hablando de las lentes, ah, mira, tengo aquí es verdad, esto era, ah, no, esto, esto era comparado con pico, la lente de Quest Pro comparado con pico, pero claro, como pico no genera nada, he tenido, eh, hemos tenido que hacer ahí un apaño un apaño y al final hemos conseguido esto esta es la lente de Quest Pro contra la lente de Pico 4 o sea que es un mm. señor lente la que tiene Pico 4, es un pedazo de cristal que tiene aquí, bueno, de polímero y, y, y las Quest Pro más pequeñitas comparado con esto, más pequeñitas, claro, si las comparas con otros visores son más grandes, G2 es más pequeñito que todo Entonces, luego en el FOB no parece que se, que se diferencien tanto no, luego en el FOB es lo que tiene luego el tiene ah mira, esto esto es lo que esto... así es como lo ves sin VR a las Quest Pro como, la Rift. Ah, como una Quest. Como una Rift, es verdad. Como con la, la, la cv 1 Con los, claro, la cv 1 con sus manditos De hecho, a, a ver, a ver, si, si, si no me estoy perdiendo. O sea, las lentes de Quest Pro son más pequeñas que las de Pico, pero tienen más FO, ¿no? Hemos dicho. Hmm. Hmm. Sí. Apriar. Vale, vale. Apri por. Puede, puede ser, porque es que de, de, depende mucho de cómo se quede el ojo con la lente. Claro. A mí me gusta mostrar esto, que no sé si, si se va a ver. Le tengo puesto unas gafas, de estas de interior de la lente, que hacen la lente mucho más pequeña que la, la que trae. ¿Lo ves? Sí, que se ve sí. la diferencia de tamaño. Sí. Sin embargo, no afecta al FOP en absoluto. Y es porque el, el borde, o sea, el, como la visión es un cono, cuando está muy cerca de la lente, ese cono eh, en, con que se mueva un centímetro ya hace que la lente o sea, pueda ser más pequeña o más grande. Y sin embargo... El FOB eh, no lo controla eso, sino la distorsión de la lente y, y el tamaño de la pantalla, yeah. más que el tamaño de la lente. O sea, el tamaño de la lente no te da información sobre el FOB en realidad. Bueno, que está, os estáis aburriendo aquí ya, Joaquín. Se aburre y <risa> no dice que sí, que pe, pe, canallas, dejad de hacer matemáticas y hablar de lo que nos importa. Se ve bien o no se ve mal. Bien, esto es, ya sabéis, eh, la parte subjetiva de la lente que se ve bien. Bueno, hay una parte objetiva. Hay una parte objetiva que esa es la que es, pero no porque lo digamos nosotros, porque lo dice el fabricante. Y es, como es Oculus, tú, en, eh, aunque se vea raro, ahora es un pelotazo ahí de números, eh, aunque se vea raro, eh, tú en LiFo VR, VR le puedes preguntar a todo lo que sea Oculus, toda la familia meta de visores y Oculus y todo esto, y Facebook, le puedes preguntar qué PPD tiene. No hace falta ir calculándolo ahí como lo hacemos con una escuadra y cartamón. Tú le puedes preguntar directamente, ¿cuánto tiene? Estos son los píxeles por tangente en el centro de la lente, que rima como, como un este píxel por tangente. En el, centro, en el centro, o sea, no son los medios en toda la lente, no, no, solo no. lo del centro. Solo los centros. Y entonces tú le puedes preguntar al tío, Oculus o Beta o como te llames, dime qué PPD tienes. Y él dice, tengo esto. Te lo está dando en tangente, claro. Esto lo tienes que dividir entre 45. ¿Vale? 45, saca la media de estos dos 968, 971, pues 970 entre 45 te da 22, más o menos, ¿Vale? más o menos. 22 píxeles por grado 22 píxeles por grado en el centro si haces estos mismos cálculos con Quest 2 te da más te da un grado más te da un píxel por grado más o sea que tiene más densidad de píxeles en el centro por grado las Quest 2 que las Pro. Estos son matemáticas. Más que nada porque lo dicen ellos. No pueden mentir, pero mm. si no mienten... pues O sea, que a... supuestamente en el centro de la lente vamos a ver más nítido en Quest 2 que en que Quest Pro. Pro. Pero es lo que en dije. general, en el resto de la lente, supongo que es donde cambia la cosa, ¿verdad? En el resto de la lente... En el resto de la lente, pues no lo sabemos. Porque no pues dicen ¿sabes? ellos, 37% más de píxeles le quedan. Claro, ¿no? ellos, esto, esto es lo que dicen ellos, esto, 37%, ¿quién te lo ha, pues Han tirado un dado y han dicho, ha salido un 75, pero vos menos porque... Bueno, 37. Es lo que dicen ellos. Pero... En el centro de la lente tiene un grado más Quest Pro, o sea, Quest 2 que Quest Pro. O sea, un... Sí, vale. Sí. Vamos, puedo hacer las bueno, matemáticas ahora Pero es que no quiero que se nos vaya lo Robian Pero la, la sensación no es de mayor nitidez en Quest Pro que en Quest 2 Realmente Pese eh, a lo que digan las matemáticas Porque claro, ahí pero, afecta también a todo lo que en la periferia y... y la lente, cómo resuelve la lente Que eso es muy importante Exacto. Que, que el cristal sea capaz de manejar la resolución Yo estoy contigo Quest Pro es un salto adelante respecto a, respecto a Quest 2 No un salto adelante respecto a pico yo creo que Pico uh -huh. 4 tiene una calidad de visión muy buena, y he estado jugando no puedo jugar a hacerlo tan rápido, al quitármelo y ponérmelo porque como no me lo puedo dejar aquí porque me duele la cabeza, eh, pues tardo más pero vamos, he intentado hasta ponerme un ojo en una gafa y otro ojo en otra ¿Sabes? Eh, <risa> Ostras, eso es eh, tras eso. En modo sí. camaleona. Eh, claro, eh. y, y he conseguido, he llegado a tal, pero eh, están muy a la par. Eh, lo que es la sensación. Yo os puedo decir matemáticas, pero la sensación, que eso al final es lo que queremos, la sensación es cierto que, que, que tiene, que, que bueno, mantener tener estos píxeles por, por tan, pues eh, la, sensación es, la sensación es buena. ¿Cuál es la sensación eh, dentro del visor cuando te lo pones? La parte negra, la parte, el reborde de ese negro que está flotando por ahí en cada esquina, esa es la parte que nunca jamás va a renderizar, con lo cual jamás podrías verlo. Si alguno de vosotros es capaz de ver eso negro, eh, no es humano. ese Es ah, Superman hay... con rayos X claro. eh, que atraviesen el plástico y eres esas un cosas. Pokémon evolucionado, eres lo siguiente, ¿sabes? Pero más allá de eso no puedes verlo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que ver? Lo rojo. Lo rojo es la visión periférica. Si pones y te pones a mirar exactamente donde se cruzan las cuatro líneas, esas cuatro líneas diagonales terminan en el fustrum, terminan en el triangulillo de tu ojo, tú te pones a mirar ahí y ves todo ese rojo, que está muy bien. Quiere decir que han conseguido renderizar lo que mi ojo está viendo. No son como otros uh -huh. visores, que es un despropósito. Que están. De hecho, aquí yo podría en, mi, en mi, si, si me hicieran un driver para mí Para Oscar Se podrían estar ahorrando Toda la parte de arriba de izquierda Que yo jamás la voy a ver Por cómo es mi, mi cara hmm. o sea, En, en realidad sí el... que se O sea, el, el, el ham eh, Que bloquea una parte No es que impida que se rendericen Por ahí los píxeles Sino que puede optimizar algunas cosas por ejemplo, si, si contras el redibujado y cómo, cómo se, uh -huh. se compone la, con la profundidad. Entonces, ahorra un poco, pero no, no, te, no te ahorra todos esos píxeles por renderizar en bruto, sino solo una parte de lo que se computa en los shaders. Entonces, tampoco es tan importante realmente que, que incluso hay muchos juegos que desactivando el HAM no, no, se, nota nada, no eh, se nota en absoluto el... el... En este caso... En este caso, toda esa hay un hay mucha zona de la lente que podían haber jugado a, a renderizar, por ejemplo, el foveater rendering, podían haber hecho ahí un montón de cosas, pero yo nunca lo voy a ver. Claro, sé lo que pase. Sí. Entonces te puedes ahorrar, por lo menos, por lo menos una parte de. de yo creo, pues el, el... Igualmente el foveater rendering de más baja calidad llega más que que, que esa parte que, que el ham mm -hmm. en realidad. Y luego, esa es la parte roja. Ahora, si tu ojo está mirando el cuadradito blanco ese que veis ahí y tu ojo se va a buscar lo rojo, va a intentar encontrar lo rojo, no lo va a ver nunca. Solo va a llegar a lo rosa. Tu ojo empieza a dar vueltas por la lente y solo va a, ver, solo va a poder enfocar perfectamente lo rosa. Todo lo que sea de rosa a rojo es periférico. Está fuera. Con lo cual, eso también podría valer para un renderizado fobiado. Todo eso. Esa parte es que nunca la voy a ver. Porque si lo busco, me encuentro con la tapa negra de la lente. Con el cacharro. ¿vale? Esto que lo no hemos explicado también mil veces. Pero bueno. Pero lo rosa no era lo que marcaba que empezabas a ver borroso. No. Eso es lo azul. Lo azul. es la parte borroso. Y esto tiene una cualidad. Las pancake que ha diseñado Oculus. O Abras. O quien esté trabajando ahí. Eh, que no mete borroso, mete doble imagen. Aquello que hemos hablado siempre de la birrefringencia, ya uh -huh. va a morir cuando birrefringencia. Pues eso que se ve doble la imagen, eso es lo que le pasa a la lente de Quest Pro. Pero muy, muy al parte, final de... Sí, sí, sí, muy al final, pero es muy. Por los rebotes claro. de la lente. Sin embargo, Pico tiene esa misma zona más amplia y borrosa. No doble. Mm. Esta es cristalina doble. O sea, tú ves dos J, dos P, dos 3s uno Curiosa. encima del otro, pero perfectamente uno encima del otro. En Pro, o sea, en, en Pico 4, es una mancha difusa, el astigmatismo este, cuando no se cruza la X o la Y de la luz, uh -huh. y se ve un, un puñado de... Y entonces, eh, son formas distintas, molestan igual... Tampoco es que moleste mucho, a ver, esto está forzando, yo estoy aquí forzando, mirar, el, el ojo es capaz de ver hasta lo rosa. Oh, pero, pero viéndolo aquí, es la, la, lo que decía Karma, tal, ¿no? De la periferia, que... Oh, perfecto, por lo que saca, sí. aquí. Sí, se no? ve una, un área muy grande a, a, a, hasta que empieza a haber distorsiones, ¿no? Eso es, se ve muy bien, se ve muy grande que no, sweet spot, otra vez toda la noche lo mismo el, el iBox, que tiene mucho iBox, <risa> que se ve la lente muy bien desde muchas partes y se ve muy bien ¿vale? así que la lente es muy buena porque permite verse bien desde muchas partes da igual donde caiga y, el visor más o menos, ¿eh? que estamos hablando de milímetros no estamos hablando de... vale y una cosa que no he entendido bien el, lo rojo es cuando tú giras el ojo para mirar no, al borde no, no no, eso es lo rosa lo rojo es cuando miras al centro. A ver todo, más, todo lo que al intuyes, Claro, ves más. Siempre vas a mm. ver más. De hecho, claro. es muy fácil. Es muy fácil. Tú coges la mano, te la llevas sí, hasta, donde, sí, hasta, sí, donde sí, hasta donde la ves. Y ahora ves al centro. La sigues viendo. ¿Sí? O sea, cuando pierdes la sigues sí, sí. viendo. Eso es. Choca con el hueso, el ojo o lo que sea. Vale. Entonces, vale. la lente mejor que pico para mí el error que tiene es mejor que la galente o sea, que el error que produce en pico pero ambas dos son muy grandes y dan muchísimo y respira mucho porque esa parte que, es no, que estás viendo en la periferia está muy bien o sea, la periferia más el poco error te dan más respirar, o sea, más, respira más hay más FOB en la periferia que en otros visores y además, uh -huh. como tiene poca aberración de la que sea alrededor es útil toda la parte claro. útil de la lente vale entonces está muy bien que era lo que decía karma joder si es que puedo ver desde me puedo ver las orejas desde aquí hasta aquí y no hay ningún error no pues esto es verdad que lo hay pero lo hay por cierto que las pico se la ha puesto más gente y la ha visto ¿eh? que no es que sea es que ya está el Oscar con sus mierdas de aplicaciones que solo ve él que no que no que esto se lo ha puesto gente y ha visto lo mismo que veo yo que es justo en el lateral de la lente. Y además justo siempre en el exterior, que es lo que siempre hemos dicho, que donde se trabajan muchísimos en el centro. Que el exterior es más difícil. Uh -huh. O sea que yo prefiero que haya errores en el exterior, que no lo voy a ver, porque si veis, en este visor en particular, mi ojo es capaz de llegar hasta lo rojo. Lo rosa se funde con lo rojo en, la, en el interior. Uh -huh. Con lo cual esa es la parte que yo quiero ver, Fetén. La otra me da un poco igual. Sí, de hecho, con, con la corriente de pico, pinta. por arriba no, no tiene ni nada, o tú no marcaste en nada, en la imagen del análisis. Hmm. Esta tiene, tiene ese reborde, raro 1 por encima. Bueno, lo veréis, si alguno de vosotros la compra, que no creo, pero si alguno de vosotros la compra, pues la verá por ahí arriba el cómo tiene el, la movidilla esta, ¿no? O sea que fijaros... Al final ambas dos lentes, las de Pico 4 Tienen sus errores como toda lente Pero están muy dispersas y muy pequeñitas En una zona muy muy localizada ¿no? Como en otros visores que era un festival aquello uh -huh. de, de tal. Entonces eh, la lente está muy bien Esta lente resuelve ¿Cuánto resuelve? Pues resuelve 2160 x 2224 Que es lo que le dice a Steam Que, er, que funcione al dice, 150% de Super Sampling Que es lo que pone por defecto Al 100 Al 100% al 100, 2160 por 2224 mm. esto es lo que te dice él. ¿Vale? Claro. también también Entonces, eso es dependiendo de cómo es de grande el, el buffer para transmisión de vídeo, claro, en este caso eh, lo he puesto a 200 porque estoy utilizando, no estoy utilizando Virtual Desktop, estoy utilizando la original de Oculus, le meto mm. a 200 fijo y esto es lo que me dice o sea, que este es el máximo de esto eh, con el streaming de Oculus. Con Virtual Desktop podemos hacer más claro. cosas. Que se, hmm. supuestamente era 1800 por 1920, el renderizado por ojo, lo que ellos decían. Aquí lo para que está subiendo un poco. Uh -huh. A ver, que están pidiendo por aquí. Es que no tengo algo justo. A ver, voy a sacarlo. Pues si, si te, lo tenemos en la... Espérate, a ver dónde tengo yo. Aquí la, la, la medición de... Ah, pues mira, ahí. A ver. Bueno, y fíjate sí. que ellos decían 106 grados de, de fuego horizontal. Y en teoría el, el driver te dice 108. ¿Y con, lo, con, lo, con la prueba que tú has hecho subjetiva cuánto te ha salido? ¿De horizontal? Depende de, de, depende, depende de la distancia ojo lente. Claro. Oh, ojo lente. Pero a ti te ha salido 108, me parece, ¿no? 104, no, ah, no, no, 104. 108, bueno, 108, no, sí. 108 no, no. <risa> de hecho, de hecho la, la, la mejor manera de entender que no puedo llegar es esto. Mi ojo nunca puede llegar. Al final, o sea, es imposible y, y nunca podré llegar a superar Nunca, jamás los 104-104 eh, O 104-102 Hacerle ¿Cómo? mucha Darle mucha 100, importancia 102, ahí. Sí, 100 102, Hace, Darle más importancia al horizontal que al vertical Que el vertical le hemos dicho que tienen esos errores con este VR Y que está ahí medio Cogido por los pelos El 102 mm -hmm. horizontal Es la lente alejada del ojo El 104 es la lente pegada al ojo Seguramente si te la enchufas dentro sí, Y eres capaz de quitarte el, el lacrimógeno Y ese y, te, y pues Más y, o ya. menos te sale como, como pico Porque el pico te salía con o sea, con el programa 102 y 98 102 horizontal sí. Con Cuerdos es bastante menor Esto ¿verdad? es pico 4 Pico 4 tenía toda esa zona que está ahí En rosa de la lente La tenía borrosa Y luego tenía cambios de brillo En las líneas rojas Que están ahí eso era cambio de brillo como una ¿Las azulada. líneas rojas interiores? Sí, o las... Eso, las rectas Las rectas, Ajá. que son rectas Ahí había zonas como que cambiaba más azulillo ¿Sabes? Había como, mm -hmm. como una refracción de luz Y se quedaba ahí atrapada Y entonces pff, hacía los spills Eso es un poquito, pero no eran glares Y era poco, y era poco pues Si no, habríamos dicho, menuda mierda Bueno, mm. vale eh... O sea, una cosa muy sutil en realidad ¿no? Sí. Que no sí, afecta está. cuando estás jugando Ni te das cuenta No, pero... a ver, la mayoría de estas cosas nunca te das cuenta Si aquí en Real mm. Virtual vamos al detalle justo Luego te pones el visor mm. se te puede Tienes la mitad de la lente borrosa Empañada y no te lo quitas Porque somos lo que somos que quieres jugar y te da cosas hasta quitarte el visor para limpiarla. Tiras así sí. una semana con, el, con la ñorda en, el, en, el, en la lente. Claro, pero aquí, hombre, estamos obligados a decir lo que vemos. Eh, claro, más claro. cosas. La pantalla, la pantalla. Vamos a hablar de la pantalla. La pantalla. ¿Cómo de brillante es la pantalla? Pues aquí. Estas son las mediciones que hemos hecho. Las mediciones de pico, de 20 a 60... La medición de Meta Quest 2, de las Quest 2, de 60 a 86, tiene va en relación directa con la tecnología de la lente. Fresnel, ya sabéis, deja pasar mucha luz, pero también muchos desastres. Pancake, mucho más chiquitito, pero no tenemos glare. Así que se comen, como son dos lentes, se comen más luz. Así que efectivamente esto viene a valorar, o sea, viene a validar que lo estamos haciendo bien, que las mediciones por lo menos las hacemos bien. Porque imagínate que saliera otra cosa pues entonces no vale para nada lo que hacemos esto valida y ahora viene lo interesante que Pico 4 y Quest Pro compartiendo pancake unas tienen el nivel de luz a 20 ,9, el mínimo de nits que sale de esa pantalla y sin embargo en Quest Pro es una gozada y tiene un 2 con 34 que es muy poquito entonces pero pero sí tiene un dimming dinámico verdad pero no local ¿Verdad? ¿El local no lo han activado? Eh, no, el local sí. lo puedes activar, por ejemplo el, Ah, lo puedes activar, El mínimo, ah, sí. el mínimo para que es... no se líe la gente Es para ver un color negro, por ejemplo O sea, para ver, ¿no? Claro. Cuanto o sea, menos tenga, más negro va a ser Eso es, la luz, los nits que, que, que es, es bueno, luz. me refiero a ese valor que sí. el, que... No es, no estamos hablando de No estamos hablando de lumens Esto no es que la pantalla dispare esta luz no, esta es la luz que llega, al, en este caso, al sensor. ¿Vale? Al sensor. Así que tiene, y luego lo interesante es ver el máximo. Si veis, el máximo no llega al mínimo de Cuerdos. 2 O sea, Ques2 es súper brillante. Porque Cuerdos 2 llega a 86 y el más bajo a 60. Sin embargo, tanto Pico como Ques Pro su máximo de luz nunca van a llegar al mínimo de o llegan, rozan el mínimo de Quest 2, pero el rango dinámico, cuánto de negro y cuánto de blanco somos capaces de sacar en Quest Pro es una gozada, y eso te da un contraste muy bueno, y entonces dices, joder qué bien se ve joder qué bien se ven estos negros seguramente esos negros, en otro lado no serían tan negros serían negrises, pero como tiene este contraste tan bueno Ayuda, por eso yo en la pantalla de mi cine que tengo aquí, tengo todo el marco de negro para generar, ayudar al ojo a crear más contraste. Mm. ¿Vale? El local uh -huh. dimming, ¿no? El local dimming de, se puede utilizar, lo, lo, este gente Red Matter lo está utilizando, local dimming. Ah, qué guay. O sea, sí. yo pensaba que como dijeron en la conferencia que, lo, que iba a venir de, a desactivar por defecto o algo así porque tenían problemas con, con el refresco. De la pantalla o algo así. Aumentaba la latencia del cambio de brillo de píxel o algo por el mm. estilo. Pues el local dimming, sí, lo tienen, aunque yo sepa, lo eh, normal lo, tiene, lo tienen usando. Sí, sí, lo, lo está usando en RedMatter 2. Sí, porque además qué hay guay. un vídeo diciéndolo ¿no? No diciéndolo, no estoy solo diciendo nada. Uh -huh. Tien, tienen un vídeo. Por cierto, de ¿qué, ¿qué tal con el Fobiter rendering dinámico? Sí. Pues muy bien, pero tiene una cosa que no estamos acostumbrados con el Fobiter dinámico. Y es que puede crear un poco de flickering parpadeo, en las zonas de baja resolución. Aunque tu ojo no lo ve, y aquí nos volvemos otra vez a, a la periferia, aunque tu ojo no lo vea, la periferia lo intuye. Esa luz está llegando. Es mucho si más tiene, sensible la, la claro, periferia a los cambios de brillo. Eso es. Rápidos. Yo en Quest 2, por ejemplo, cuando miro al centro, si la pantalla es blanca, toda la parte de abajo, que es mi periferia de abajo, noto el, a 72 Hz, noto el estrobo. Noto el... Prrr, uh -huh. Pues hay zonas que en el local dimming te lo clas te hace un tal. Y eso también es por otras cosas, pero bueno. Hay que... eh, pero, pero la periferia final, es me, así que no, que no llegas a ver, o sea, que no, no, me, no te adelantas no a, te a te al algoritmo. Al no, te suelo, no, me refiero ¿eh? que, que, que si cambias, miras a un sitio y miras a otro... Nunca le pillas, es no, es no le nítido. pillas. No, no, no, le, no claro. le pillas, es, es, es, ya. pero no, acuérdate no, que funciona que, que, funciona que Toby no es. le pillábamos y, eso, y, y nos tiramos una hora al tío ya que hasta que nos echó del, de ahí diciéndole a ver si muevo hmm. los ojos cada vez más deprisa. Era imposible, ¿sabes? entonces eh, no, Sí, eh, de... se puede notar por el... el... El aliasing que produce el, el foveated rendering en la parte de baja resolución, como el ojo es más sensible a los cambios de contraste y a, y a los parpadeos, a los cambios a los movimientos y en la periferia que en el centro de la visión, pues puedes ver como que las cosas vibran un poco o parpadea cuando hay una luz blanca, ¿verdad? Se debe probablemente sea eso. Eh... Es una cosa que pasaba con, con el, en las pruebas que hemos hecho nosotros que para evitar eso hay que usar desenfoque o blur y eso consumía más que lo que te ahorrabas. ¿entendrías? Claro, eso eso es la historia <risa> que, que tienes que hacer. Tienes que hacer cosas para, para cuidado con eso que puede ocurrir fuera del renderizado eh, perfecto. O sea que joder sí. es muy interesante todas estas cosas, ¿no? Porque eso por eso <risa> por eso cuando dice Carmack a lo mejor lo que ganas con el foveate lo pierdes por otros lados. Pues aquí están las razones, ¿no? Y mm. para, bueno. eh, Edgar, tengo las Quest Pro, ¿puedo dejarla conectada todos los días 24 horas? ¿Qué significa eso? Que si puedes dormir con ellas <risa> <risa> ¿Conectada ¿a dónde? Enchufadas todo el rato cargando Seguramente sí, lo que pasa es que te cargarás la batería, en algún momento descargarás. ya sabes que tiene que tener unos ciclos, el lío el litio este, ¿no? Tiene que tener yo, yo ahí entiendo mm. poco, pero sí que es... tiene que haber unos ciclos eso es lo que nos dicen a nosotros en los aparatos profesionales No dejáis que... Produce... Claro, es, produce Efectos un, memoria, un ¿no? y... efecto memoria en las baterías de litio, no, pero sí que produce un desgaste, o sea, un, un esfuerzo extra, eh, si está todo el rato eh, cargando y descargando un porcentaje de batería muy bajo, porque cuando llega al 100% para la carga, entonces se descarga un poco y vuelve a cargarlo, se descarga un poco y vuelve a cargarlo, eso estresa, produce un estrés en la, en la batería que acaba... Reduciendo su, su mm. capacidad con el vale, paso pues, del eh, tiempo. Sí, Edgar, ¿eh? era eso. Pues sí. De vez en cuando descargarás. Sí, eh, que haya... lo que suelen hacer es que no, eh, no lleguen nunca al 100% de la carga, que se quede como en un 90-80%. Eso lo puedes hacer, por ejemplo, con, los, con Yo tengo un portátil que directamente tiene esa opción y, y evitas ese estrés teniéndolo en, en, siempre conectado. No sabemos si, si lo hará Cuestro. Pero hay algunos dispositivos que, que se ahorran O sea, nunca llegan a cargar ese 10% final Para evitar ese, ese desgaste Llevamos dos horas de programa Como estaba La hora virtual La hora virtual, estaba cantando bueno, sí. ¿Algo de, de, del, del GLARE o... Nada, no, el glare, no, el glare no, no tiene dobles No tiene dobles esto Fíjate que en Pico, en Pico eh, O sea, en, en, en, en Quest Pro han sido un pelín más listos Porque los, los mandos los renderizan en negro los de pico han tenido el mal ojo de renderizarlos en blanco, y entonces claro la luz el, el, el que emite, es blanco y entonces hay veces que en, en pico 4 ves el doble de mando porque estás flotando y de repente ves un brillo que no deberías, ¿a quién se le ocurre? ¿a quién se le ocurre renderizarlo en blanco nuclear? ¡Cabo en la mar lo negro. ¿Y eh, qué se rendeiza en blanco nuclear? Que no me he enterado. Los mandos. Ah, los mandos, porque son blancos. Claro, son blancos. Joder, hazlo negros. Leche que, ese, que En ese sentido, la, que... la, la, ¿la llega a hacer la prueba, Oscar? O... Pero con el, con el Quest 2 también son blancos los mandos. bueno Prefiero como... que tiene también el fallo de pico, o sea, que no es clare como lo otro, sino que, en el, como dices tú, en el centro salían como esos puntitos de sí. de, de, de brillo raro. Sí, ¿no? a ver, no, a ver, es que no voy, lo que no voy a hacer es el spoiler de toda la, de toda la review que tenemos que hacer, porque si no, vale, no... Vale, tengo datos de todo, pero <risas> tenemos que ir un poco a piñón, porque sí, sí, eh, <risas> si no, no la escribo. Bueno, más, más, eh, eh, lentes, ya hemos hablado de ella, pantalla, ya hemos hablado de ella. Muy ergonomía, buena, diseño muy buena. Ergonomía, diseño, mandos, tracking. Faltaría ¿Qué? Faltaría el tracking. ¿sí? O claro, no digas tracking. Algo. tracking de mandos. Vamos a enseñar los mandos. ¿Dónde están los mandos? Aquí. Los mandos. Los mandos. ¿Dónde está? Aquí. Son muy bonitos. Los, los mandos molan mucho. Los mandos molan mucho. Los mandos merecen comprarse el visor solo por los mandos y luego tiras el visor. Bueno, puedes comprar los mandos por separado. Eso lo podrás eso, comprarlo. Podrás comprarlo, sí. O sea, yo, si tuviera que comprarme algo otra vez, solo me compraba los mandos. Porque los mandos tienen tres cámaras, que esto se ve mucho mejor en los renders que, que nos han pasado, ¿no? Que Están aquí. Bueno, ¿quién dice mejor, dice algo. Aquí, este. ¿Veis? Aquí es que parece, parece la cara de un pato. Pues en el pato este <ríe> tiene tiene los, las dos camaritas Eh. 350 euros los mandos sí. El mando pesa lo que tiene que pesar Ya lo pondremos en la review, o sea que está muy bien El peso a mí me ha gustado Porque le da sensación de, de, de, de Que estás utilizando algo No, es, no, no uh -huh. es plástico Los gatillos, los botones Están muy bien, muy bien conseguidos No dan sensación como por ejemplo En, en Pico El gatillo Para mí el gatillo parece que se van a poner se lo han comprado, era la, la pieza que sobraba, un cacho plástico y la han metido aquí eh, a ver eh, ¿cómo funcionan? ¿cómo funcionan los mandos? pues los mandos son una gozada o sea, los mandos como tienen las cámaras, ya no necesitan traquearse mediante infrarrojos así que ya no tienen que ir uno a uno con el visor el visor ya le da igual lo que haga el mando ya da lo mismo eso es algo que también se ahorra el visor en computación y por tanto puede aprovechar en renderizado. y sí. sí, pues eh, aquí está. yo Lo normal es que, que lleve hardware para eso o algo. Sí, es no sé, yo imagino. Estoy bien. convencido que el chip que tiene dentro de un mando podría si instalarle el Doom. Seguro. <risa> Seguro. Seguro. O sea, ¿alguien, Entonces, ¿alguien? Oscar, estamos ¿Qué? en un tracking al nivel de SteamVR con esto ya. Mejor. Mejor. Pero, no le afectan mejor, los reflejos. Mejor. Claro. Pero tiene una cosa peor, mejor, pero tiene una cosa peor y es que en la oscuridad peta. Ah, claro, bueno, es, en la oscuridad es, peta. Es Yo lógico, tengo, el cuarto, lógico. tengo el cuarto apagado y los mandos me los cojo y tarda la de Dios en pillarlos y luego se van a ver y se va a oscuras. A oscuras, claro. O sea, necesitan algo de luz. El visor a, a, a médico, o sea, decir, con, con la luz de flexo, así al mínimo de un flexo en la habitación con Rift se me va, va a ver el tracking de los mandos y todo pero claro habrá que ver eso quizá eh, no nano los gatillos no tienen resistencia adaptativa eso es lo siguiente que le falta a esto no tiene motor. Asistencia adaptativa es lo que llevan los mandos de Play 5, ¿no? Eso es. Explica, explica esto acá porque mucha gente seguro. no tiene, Estáis viendo. flipando ahora con esto. Bueno, esto eso es perfecto. Esto es perfecto. Eso se llama perfección. Claro, esto es. Esto es que no ha fallado ni una. O sea, esto es mi mano. Mirad. Mi mano, que están ahí, casi me disloco el hombro. O sea, mi cabeza es. Se ve el visor, ¿no? En el centro. Eso es, esa es mi cabeza. Y mis manos mi cabeza está mirando para adelante mis manos están la detrás ahora casi me rompo ahí el homoplato pues eh, empecé a hacer el, el idiota así con las manos hacia atrás y entonces ahora te separas y ves las coordenadas y los ángulos que se han creado respecto al visor y entonces es perfecto porque en otros visores toda esa parte de detrás, esa nube azul y verde que está detrás del visor se perdería porque el visor no tiene cámara detrás entonces empezarían sí. a hacer cosas raras, no aparecerían flechas, ¿no? Que puedes decir? Sí. Que ahí no vas a llegar nunca con los brazos, pero no es cierto, porque si tú tienes el, la mano delante y simplemente giras la cabeza hacia un lado, ya estás en un casco que no tenga... Eh, claro, un, no. O sea, que si, si no se traquean solo los mandos, realmente se, simplemente girando la cabeza ya se te está saliendo del rango de las cámaras, claro, ¿no? Claro, Entonces es bueno, muy importante... Yo lo porqué, importante... ahí me puse a hacer como sentadillas, ¿eh? Y venga ahí Puedes, como dices tú Julio Agarrar una puerta Y mirar a tus Eso compañeros es. o lo que sea Y decir, venga, la abro Y, y que funcione bien, claro ¿no? Exactamente, o en Half-Life Alyx Que hay una escena que tienes como una máquina de disparar ¿no? O sea, como un cañón de estos que controlas con las manos Que cuando, cuando estás apuntando hacia arriba Tienes que bajar las manos para que el cacharro apunte hacia arriba Y por ejemplo con el rever G2 no puedes hacerlo, no te puedes pasar esa, esa parte de, del juego, porque se sale del rango de las cámaras. Con, con Quest sí, y con el resto de cascos también, Mira, pero... Esto, esto, es... esto también es otra, que es la oclusión. Aquí no, no tiene ni, oclusión. No ¿Veis? La mano, hagas la mano lo que hagas, siempre funciona. La pasas por delante y no pasa nada. Eso está Uf, genial. A ver, así, y no pasa nada. Y la cierras en puño y tampoco pasa nada. <risa> es genial, es completamente esto. Si veis otros vídeos que hemos hecho de otros visores, la mano al pasar por aquí, esta mano se que no ves, haría y se queda ahí clavada un rato, y de repente hace y hace así. No esto sí. la... todo lo que no vean Ni las verdad. cámaras, no se puede saber sí, dónde está. Yo, se puede hacer una predicción seguro... utilizando los sensores, pero es. no es exacto. Yo estoy seguro que con el tiro con arco también se nota Porque yo soy muy particular Y amigos con, con lo que tenemos ahora claro, de con tiro. cámara Lo noto comparando con, con SteamVR Me refiero mira, mira, Como dice 360 Podría jugar a Bitsabia de espaldas Que es la nueva la nueva <risa> versión, del nuevo DLC sí. A jugar con los pies el, eh, Esto sin Messi, duda mira. es el futuro Esto, claro. mira, esto Ramón Te lo dedico Esta es la prueba que te dedico esto, ¿Y ¿La duración de la es, batería esto, de los mandos Se eh, pues, resiente si, o sigue siendo infinita? Bien, eh. No, que va, sí. se resiente, sí, sí, se acaba. Ves, mira, ¿Qué el es árbol. que es eso, que el tiro con arco, ¿no? Ah, el vale, arco, ¿no? Es tiro con arco y giras con la mano. Ves dónde está la mano pequeña? O sea, la, la mano. Yo, que que está que, yo es que yo es que suelo su, su apuntar con este. ¿Sabes? Entonces claro. cuando apunto el tiro con arco lo de inside out, O sea, cuando, claro, cuando pues lo que la este, cámara de televisor no, no me, pero, me, pero, me va. Bien. En este perfectísimo, pero perfectísimo. Claro. O sea, es que este no falla como, nada. como en SteamVR realmente claro. incluso claro, mejor claro. porque en SteamVR Acercándote el mando a la cabeza Produces oclusión con la propia cabeza Y hay algunas veces que las bases no te ven Sí. O sea, aquí no feria, tienes ese ¿no? problema Ni aunque te lo pongas, eh, no lo puedes esconder Hemos llegado a la ¿verdad? perfección, Robianos Hemos llegado a la perfección, algo que jamás pensé. Bueno, la, la perfección es que la cámara sea más sensible Y que tuvieras posición Y entonces así, de noche, podrías jugar Que si era muy sensible, muy sensible Pero claro, luego enciendes una luz y que no se te derrita la cámara Sino que, <risa> que bájela Bueno, como estáis viendo, es perfecto Todas las pruebas que hice eh, eran perfectas. O sea, no, no hay ningún... Mira, mira, ahí ahora... Hombre, se verá cómo me la llevo Van a ser compatibles con Quest Mando, y, y supongo que también con Quest 3, porque al final... A ver si me la llevo No sabemos que llevar a Quest 3. ¿Ves? Mira, Pero... eso en otros visores es un festival. Ahí ya es un festival. Cuando sí. te pones a jugar, a hacer ahí rombos eh, por detrás, es un festival. Y aquí... Claro. Porque lo sí. único que pueden hacer es estimar cuánto lo has movido usando la aceleración del mando. Y eso es muy susceptible a error porque se acumula Bueno, Al final Entonces... se, le, se le va la pista claro Sí pero o sea, cuento va a funcionar igual Cuando lo saquen, que todavía no... Aquí, perfecto, perfectísimo Entonces eh, Hemos hablado de, el, del mando Hemos hablado de las baterías también Que eh, más o menos eh, aguantan Pero las tienes que cargar, por eso decía Karma, Por eso han sacado el plato este, sopero Pero no te no dura plana. una hora, ¿Te habrá durado más la, la batería, ¿no? No, la batería me dura más dos horas y media, dos horas, dos horas y media ¿De los mandos, has dicho? No, del visor Los mandos los mandos que pues, tienen una batería bastante bastante importante O sea que... Muy guay la, Los sí. mandos de, de SteamVR suele durarles unos cuatro, unas cuatro o cinco horas la batería hmm. Y es cómodo pues... porque lo pones a cargar siempre, siempre va a tener batería Pero supongo que no llega a las 30 horas que le dura a al Quest 2, la batería de los mandos no, hombre, siempre te puedes poner una batería extra, ahí es verdad, vas bueno, con la batería extra y con el cargo no sé bueno, te la si puedes poner, algo del como, audio, como, como hacía yo en, la, audio, en las, en las car... muñequeras y el sonido si quieres y contar el algo del audio sí, el, de sonido, olvidado. el sonido es, es bueno el sonido es bueno, es mucho mejor el sonido es bueno, es mucho mejor esto lo he hecho esta tarde mm. Es la, prueba bueno. que es la prueba de, de sonido eh, Si os gusta el sonido no os perdáis El programa que hicimos Julio y yo el martes pasado Que hablamos de la importancia del sonido Y estuvimos probando eh, todo esto eh, Si a alguno os gusta el sonido Esta prueba de aquí no está compensada O sea no es una curva compensada No os voy a explicar lo que es Solo que el que sepa de esto que no diga, eh, no es compensada. No, ya lo sé. Eh, entonces, pero bueno, es en crudo. Pero yo que no tengo ni idea, ¿qué? esto me dice que, que WebPro es mejor, ¿no? Porque por en medio parece que, que responde eh, tiene, mejor, ¿no? En teoría debería ser una respuesta lineal. Es verdad que esto esto tiene un... un eh, está 1.12. Bueno. Eh, está filtrado, está filtrado para que no se vean todos los picazos ahí, pero bueno, está filtrado los dos iguales. Eh, es mucho más lineal de lo que... O sea, responde a más frecuencias de una manera más natural, es verdad que tiene unas bajadas en un momento dado, pero que eso eh, habría que estar viendo la razón, ¿no? Porque es un, esto nos viene a dar una idea, ¿eh? ¿no? Co cogerlo porque este análisis a mí me gusta hacerlo más despacio y si puede ser en, una, en un sitio mejor que en mi cuarto que tiene ruidos. Pero bueno, y con el cacharro, pero vale. Eh, te viene viene a decir que sí que es bastante mejor que el sonido por cierto el sonido el sonido eh, viene de unos de unos altavoces que son completamente distintos a los que vienen eh, eh, por ahí veis esto de aquí esta es línea que está grande aquí. porque no sí, si no no, no, no, no, se va no ah, bueno. estoy aquí eh, esa parte esa, esa, no quiero poner el dedo cada eh, vez que ¿Lo es que sí, sí, es es... bueno, veis? Esa, ahora, apertura, ahora. Sí, sí, esa sí, abertura. Sí. Esa abertura que está aquí. Esa abertura. Sí. Todo esto es el altavoz. Que es como, es alargado, como el de pico. Que ahora los mm. hacen alargados. O sea, es un tocho así. Con lo cual, guay. Entonces, eh, lo que no tiene es el, el, el cajón de graves. No te, bueno, tiene solo la abertura esta, que veis ahí. Por cierto, ya que estamos mm -hmm. los botones, no os he dicho nada de los botones, tiene, tiene dos tiene dos mini jack. Pico, tiene dos mini jack, tú cero. O sea, aquí te, dos cero te van a... Eh, pico. Eh, y luego tiene... Eh, eh, lo ha puesto dos. a hablar. Se ha puesto a hablar. El, el, eco, calla. <risa> eh, es, tiene el volumen y para encender. Y lo han hecho debajo, que mola mucho más que arriba, porque claro, tú te coges el, el visor así y ya estarías, puede que estás jugando a la flauta en ahí en con las picos, <risa> sí. cada vez que las coges empiezan a pasar mm. un montón de cosas, aquí no aquí esto está, le han hecho un poquito más de ganas le podrían haber puesto un botón para mutear y desmutear el micrófono eh, que es una cosa que me gusta mucho, de, por ejemplo los auriculares que llevo yo tienen aquí un botoncito y los Byte Pro 2 también tienen el botoncito de activar y desactivar el micrófono aquí Sí. y es súper útil bueno, cuando, cuando lo tienes en la interfaz a las malas ya, pero tienes que andar navegando por la interfaz no es en plan, ay mierda, me llaman por teléfono y le das plup", y ya está, y ah. te olvidas no te escuchan la conversación la gente que pues sí <risa> Hay... <risa> tanto que piensan en el social y no piensan en esos detallejos que son que es un botoncito que lo de, de, de, pues pueden no. haber puesto pues sí, de, porque extraño. entonces en vez de costar 1800 costaría 2100 Así que, por un botón para mutar el, el micrófono Hombre, hombre. Eh, Dos botones Lo que se es, ahorran quitando el sensor de profundidad Lo, lo pierden con el botón Dos mini -jazz para que no te valgan los auriculares normales No hombre, que no puedes poner en el la izquierda o la derecha son Los dos son estéreo Ahora si metes uno a la izquierda y otro a la derecha Pues el tío entenderá por software Que has metido uno y entonces sacará L por uno Y R por otro, pero puedes ponerle solo uno Y te saca el estéreo a los dos y también está preparada para gente con cuatro orejas Ahí. Dos estéreos pues, pues si quieres jugar con, tu, con uno Uno en un ojo 5.1, bueno 4.1 no. Eso es Dolby Atmos uno, Unos auriculares así y, y los otros así 64 <risa> altavoces Un Dolby Atmos pegado en la cabeza Y es como eh, Claro bueno, ya, eh, el tema Wi-Fi 6E no lo sabemos porque no, no, no, yo no tengo Wi-Fi porque todavía no está. efectivamente, No, aparte todavía no está disponible. Vale. principio principios vale. del año que viene. O sea, lo, sí, y por lo demás, menús y cosas de esta, pues eso ya lo, lo contamos en la review larga porque... ¿Por qué no? Porque esto tiene. Mira, esto tiene. Compensación del brillo de la pantalla. Me ha gustado esto de las funciones de tal. Equilibria el brillo en el centro y los bordes de la pantalla para que el aspecto sea más uniforme. ¿Veis? Hay una parte. Hay una parte interesante. Que no se nos olvide. El pass-through a color, que no hemos dicho nada. Ah, con el pass-through. El pass-through no vale para nada. Y es lo más importante, creo. No, no, no. El pass-through no vale para nada. El pass-through, vamos a ver. El pass-through se ve más cristalino, el de pico 4. No os puedo enseñar fotos porque no, todavía no las he hecho, pero eh, se ve más cristalino Pico 4 que Pico Pro. Además, necesita más luz Pico Pro que, que, Pico que Pico 4. Pues, <risa> Quest Pro? Ha, te, ha te hecho Pico ah, Pro. Joder. Pico o sea, Pro, el Pico <risa> Pro es... No, no, pero... no, mayor, me hago mayor. Bueno, vosotros entendéis lo que os digo, ¿no? Entendéis sí. lo que os digo, vale. Pico, no voy a decir nombre, o sea, no voy a decir números sea, Pico es más cristalino que Quest Quest necesita más luz todavía no me dio los nits, pero lo haremos que necesita para verse mejor eh, uno es estéreo el otro no es estéreo, Pico es plano más plano que tal, por eso cuando te acercas la mano parece que te van a dar un guantazo y te haces gigante la mano en Pico es así pero sin embargo en Quest Pro va bastante bien Ahora, ¿suficiente calidad? No, no. Es una calidad muy padadera. es una calidad muy en color, pero pues, vale te permite saber quién está en la habitación, por las películas de miedo, tú ves y dices, pues está ahí, pero pero no puedes leer, no puedes distinguir. O sea, estamos en unas resoluciones, yo qué sé, como DK1 a lo mejor en, en, en lo que sería la VR primera ¿no? 640 por 480 estamos en unas resoluciones marginales, te permite ver lo que es pero no trabajar con ellas Entonces, era, como... era mil por mil ¿no? según las especificaciones que se filtraron sí, en pues, algún sitio eh, es, es, es muy muy pobre, muy pobre para hacer muchas cosas la, la de Quest creo que es 640 por, 4, por 640 o sea sí. es un poco mejor que, que Quest 2 y que, que además a color y distorsiona Creo. Distorsiona, distorsiona claro vista. porque pero, pero eso es, claro, porque eh, Tiene Cuando tú acercas la mano a las lentes los, mm. los, Las lentes no están, a la, o sea, no están En la posición de tus ojos Entonces tiene que corregir esa, esa diferencia Y si no tiene sensor de profundidad Lo hará mal Que eso es uno de, de los problemas que, que yo le veía A la eliminación del sensor de profundidad Pues ahí... Y, Ahí lo afectará a la calidad de la realidad aumentada. Sí, Ahí al lo final. Tienes. Entonces, eh, hmm, hmm. ¿qué hacemos con el visor este? Ya para terminar. ¿Dónde coloca? ¿Para qué digamos, sirve? ¿Quién, ¿Quién se lo va a comprar? Eso o sea, la, eh, la realidad aumentada es una buena experiencia de lo que es para poner objetos no. y cosas así, ese tipo de aplicaciones. No. O sea, se nota, canta mucho, o me refiero, mejor que HoloLens, tiene que ser, porque era un fantasma lo que salían ahí aparte del fondo. No, pero no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. Una gafada R HoloLens tiene muchísima más resolución en esa parte. Y encima estás viendo una claridad absoluta. No, aunque oscurecida de la realidad. O sea, no, no, no. Para mí no es comparable. Lo único es verdad que necesitamos una generación o un par de generaciones más de captura de la realidad. O sea, en ningún momento se va a ver como estamos viendo aquí. O sea, tú no estás viendo esto con esa calidad, lo estás viendo mucho peor y con un grano bastante evidente. ¿Vale? Y no sí, puedes sí, tener objetos que, la, la R que ocluyan el... Claro, además no puedes tener ojo que te concluyan porque no tiene profundidad entonces el tío no sabe lo que está ocurriendo mira lo que está pasando con las manos y los brazos cuando pasa sí. por delante de la mesa la sí, deformación está corrigiendo la profundidad sin un sensor de profundidad estimando la profundidad de solamente con el, el, el mapa de color o sea con la, con la con la cámara a color y, y entonces pues hace cosas raras que eso pasa, lo habéis visto en Quest 2, los que tengáis Quest 2 que al pasar las manos por delante en el modo pues que se ve buah, buah, buah, buah. se ve gelatinoso el entorno pues aquí va a pasar igual y eso hubiera molado mucho que lo hubiesen corregido en un casco que supuestamente está muy orientado a la realidad aumentada, en teoría ya me imagino tu casa o con zombi en la ventana <risa> joder mira esto mola me he estado jugando antes a esto, a la luna Coges la luna, la tiras Reina, puedes hacer órbitas sí, Has matado ya <risa> a todo Pero sí, bueno, estas cosas Lo que pasa es que como tiene tanto grano Necesita tantísima luz para verse bien, medianamente bien Que no ah. merece la pena Es muy difícil no, es muy difícil eh, A ver, una cosita eh, Preguntas aquí De los que estáis De los que habéis aguantado como jabatos Dos horas y cuarto Me cago en la mano o sea, sí, Madre problema. mía. <risa> El <risa> martes Marte de fiesta no pasa nada. El martes de fiesta. No, no mañana, pero martes. <risa> a, eh, a ver, preguntas, preguntas de la people que tenemos por aquí. Preguntas, que las tengo apuntadas. Primera pregunta, vamos rapidito. Las Quest Pro, ¿cómo se ven conectadas a PCVR en comparación a HR-G2? Son las Pro mejores para simulación. Nunca utilicéis visores que no estén conectados por cable para simulación, eso es lo que yo os digo. Segundo, Virtual Desktop, para verlo bien necesita un pelotazo de potencia, con lo cual esa potencia la vais a dejar de utilizar para la simulación, así que vais a ver la simulación peor, porque la CPU y la GPU van a estar un poco ahí apretadas, y entonces es mucho mejor las G2 desde mi punto de vista. Tengo la G2 aquí y si no hubiera sido por barrio, seguiría utilizando G2 para correr, eh, aviones y demás. Opinión personal. No sé si Julio y Ramón coinciden. Coincido totalmente. No. Vale, pues respondido no display port no party como no dices, display sí, mucho efectivamente ¿qué tal hay con respecto a Pico? esta ya la hemos eh, respondido varias veces los mandos son libres de oclusión efectivamente lo único que puedes hacer es que como incluyas, como gluyas, las dos cámaras Hecho, si haces la prueba a poner un dedito aquí otro dedito aquí yo te edito aquí el mando no va. Se le va, el mando no va. Obviamente. Obviamente, pero bueno, había que hacer la prueba. Oh, y había que hacerla. Imagínate o, que lo haces. Si no es jodido, ¿eh? Imagínate que lo sigue. sigue si funcionando. tapas una cámara solo, seguro que sigue funcionando. Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Tienes que tapar dos para que no pueda dar triangular. Uh -huh. Muy bien. Sí. A ver, eh, siguiente pregunta. ¿Puede ser que las QS Pro tengan las dos cámaras del frontal debajo sean en blanco y negro? Porque pinta a usar 3D de profundidad. Eh, bu, eh, bu, ah, um. ¿Cómo? ¿Cómo? Es verdad que hace una que cosa rara la, la de en medio era color, creo recordar La de medio era color Ah, solo la de, de sí. ah, en entonces... medio sí Y entonces hmm. pinta, pinta en color Y hay veces que si lo haces muy rápido No ajustan El color con el... O sea, queda raro Tus manos se vuelven como de blanco y negro a veces Es como cuando se colorean mal las películas Esas que hacen que, que está mal coloreado Y queda de claro. color, pero no de color o sea, la, del, la que es en, la en color es la del centro y las otras son, más, eh, que son las en blanco diferente. y negro también. Se, hmm. se supone que, que QS3, el el K de ese, lleva ya dos a color. Hmm. Bueno, pues veremos cuando llegue. Quespro, ¿qué tal el tema del WiFi? Que ha debido haber lío. Sí, este virtual desktop, Godin, ¿no? Ha dicho que, y es verdad que hay una cosa en la configuración que lleva muy mal una codificación de del del wifi del 6 y, y que peta y va fatal virtual desktop con la Pro va fatal tienes que desactivar una cosa en el router y no lo he hecho no sé si los canales de fs no sé que lo había leído muy por encima algo Ay, hace que, algo que eso, no. sí. sí una cosa mm. así que nada eh, pero sin embargo eh, el suyo nativo funciona bien, pero ya sabéis que se ve bastante, bastante peor que el que hace Virtual Desktop. Discord es magia, o sea, ese tío hace magia directamente. Yo creo que hace un agujero negro entre el router y tu gafa, y ahí pasan cosas que no están dentro. Eso es, es algo así de, de cuántico o algo. Papá, eh, papá, pa, pa, pa, este ya hemos respondido. Eh, está aquí. Eh, hay gente que comenta que el. Super Sampling A1 da mucha más calidad que en Quest 2 con Super Sampling, con más Super Sampling en Air Link Yo Air Link no lo utilizaría para nada, porque utilizo Virtual Desktop, porque lo veo mal de todas maneras. No sé. Comprime bastante. O sea, está, está comparando Air Link de Quest Pro con Quest 2, ¿no? Sí, es lo que, que pregunto. Sí. Vale. vale eh, ¿Qué tal el tema de las lentes empañadas? No se empañan no se empañan porque, se, porque no a no ser que vea que te juegues en un baño y te estés duchando este como está abierto <risa> claro no tienes absolutamente ningún problema de sí tienes problema de la grasa cuando te pasa esto en la frente que todavía me duele eh, cuando te pasa eso porque te las levantas y choca siempre choca y entonces esto como si eres una persona humana normal y viva pues aquí tienes grasilla y esa grasilla mancha las entonces eso es una mierda mm. y vamos con la última Pregunta final. ¿Merecen la pena para doméstico a 1.800 euros? Se, se, se, según vos, sí. No, a ver qué va a decir. A, ver, ¿qué, qué, a lo mejor Karma diría otra cosa. Sí, ¿eres, pero... Si tienes el poder económico de Mark Zuckerberg, pese a haber perdido 70.000 millones, sí. Efectivamente. Si te sobra la pasta, pues sí. Ahora, ahora, ahora en serio, vamos a, a poner musiquita. Musiquita de Halloween, para hablar del final. <risa> Porque están llegando las calabazas. Eh, ¿Cómo os diría? Con todas las cosas técnicas que hemos hablado esta noche, más las que quedarán por hablar en el en, el este, en la review, yo considero, para mí, eh, personalmente, que es muchísimo precio para el hardware que tiene, pero la sensación cuando te pones unas Quest Pro, y esto puede ser que sea... Eh, muy personal al sentido de sesgo de confirmación o algo de eso raro eh, yo noto como que cada vez que me pongo las quest pro o me pongo quest normal las dos es como si me estuviera mirando por la ventana dos mil trabajadores que tienen en, en facebook trabajando en meta en todo no en mogollón de cosas porque hay una sensación de, de, de que es un iceberg el visor es una iceberg y que debajo cuelga tantas cosas, tantas movidas de actualizaciones, intentos de hacer pass-through, intentos de manos, intentos de tal, ahora que sale un melatón nuevo. no, Hay una sensación de que hay muchísima gente haciendo algo, que luego es verdad que en el visor no se corresponde todo ese esfuerzo. ¿no? Pero sí que te da y... esa sensación, está lleno de menús. Cada vez hay más menús, cada vez hay más cosas que tocar. no. Sin embargo, en pico es el visor lo que ves, con algunas florituras de software por ahí flotando. Pero en realidad no es... Entonces, el valor que le deis vosotros a eso que está por detrás, X, que yo no sé qué valor se le puede dar, es el valor real del visor, ¿no? O sea, es hardware más software. Entonces, 1.800 euros me parece que no los vale, de primeras. No me permite trabajar como ellos quieren que yo trabaje. Y a la prueba está veros el principio del programa, si habéis llegado tarde. Hemos intentado hacer el programa desde el comienzo con las gafas puestas, con unas pantallas. Eh, os hemos puesto lo que... ¿no? Estaba por aquí lo que, lo que yo veía, era más o menos esto. Perdonad que os tape, pero esto era lo que yo estaba viendo. O sea que hemos visto un atisbo de lo que es trabajar en VR sin poder trabajar en ella. Crees que lo tienes, pero en realidad no lo tienes, que es lo que le pasa al pasto creo que estamos en una generación o dos generaciones todavía de poder ser cómodo de hacer un ecosistema cómodo para trabajar no tenemos la resolución todavía no tenemos el factor de forma todavía y encima no es cómodo bueno, no sé esas son mis reflexiones no sé cómo lo veis bien, pues, o sea, bueno es que lo, lo de que te o sea, parece lo del precio lo del precio es que es eso es que, que son 1800 euros yo, la verdad, no, no para uso doméstico no lo veo, para jugar hay cascos, bueno, el Quest 2, pues eh, ¿qué, vale, qué diferencia claro. hay con un Quest 2 para jugar, o sea, realmente eh, no, no, no hay mucha y sin embargo cuesta cinco veces más, y para, para uso profesional, eh, dividido en dos, o sea, el que se compre el Quest 2 para sustituir un portátil, pues eh, me parece una tontería también, o sea, Quest Pro, perdón, para sustituir un portátil porque con un portátil siempre vas a poder hacer muchas más cosas y vas a poder trabajar mejor que con Quest Pro y costará menos, probablemente, y, y, si, y para otro tipo de uso empresarial que es para, por ejemplo, eh, arcades o, o para museos, eh, para sitios donde sea el público, no los trabajadores los que usen el visor pues también lo veo un poco absurdo porque realmente si eres un desarrollador que vas a hacer un desarrollo específico para un cliente eh, y tienes un visor mucho más barato con casi las mismas características como Pico 4 y, y otros que, es, que incluso son más, que ahora, ahora parecen baratos como el HTC Vive, HTC Focus 4, 3, no me acuerdo cuál es el, el número, el último Focus. El 3, tres, tres, tres. el 3. Tres, el tres. Pues eh, yo, o sea, no, no usaría el Quest Pro. Tampoco para eso. Para. Entonces. El potencial comprador, que son youtubers Que, que quieren hacer una review Y, y, y no sé A ver eh, potencial comprador El potencial comprador de un iPhone 14 Salvando las distancias Con el LIDAR y todo lo que tiene el iPhone 14 Estamos hablando de un visor que va Un poco más allá en algunas cosas Donde tiene una intención detrás también De poder trabajarse con unas aplicaciones Del pass-through y de todas estas cosas Interesantes que todavía no llegan A lo que tienen que llegar entonces, para mí es un visor de gama alta, de precio, con unas especificaciones más normales. Pero no deja eso de ser es. muchas veces lo que le pasa a un iPhone ¿no? Cuando, eh, o a, al, al Mac de turno, ¿no? que te lo compras por, por... Bueno, estos han sacado eso. No, lo, a mí me sigue teniendo la gran duda de si este, este visor va a llegar a las oficinas y se va a empezar a utilizar como meta quiere, ¿no? Porque parte de, la, de, de su negocio va a empezar a, a ahora, ¿no? Que es, ya tenemos un visor para trabajo, lo sacamos para trabajo. Para jugar, no os compréis ninguno este visor, por favor, no sé, no, no, no sé no sé cómo explicar que... que... No hay juegos suficientes ahora mismo como para justificar eso. Y si vais a dar el salto a 1800 de este visor, es que tenéis un barrio aéreo que se ve como el escándalo, eh, que tiene un PPD de 39. Eh, entonces, como un display. Es que port, también, no sé. también pierden ese, ese ese cliente fanático de la VR que quiere la mejor calidad. O sea, porque eso solo se lo permite un visor conectado por el DisplayPort con una resolución de claro, copón como barrio aéreo. Entonces... ¿Has dicho barrio aéreo, verdad? Sí, barrio hmm. aero con Barrio Aero tienes, claro. lo, tienes lo mejor de la resolución posible ahora mismo, con unas lentes muy buenas, con un FOB más reducido. Claro, pero, pero Barrio Aero son 2.000 euros, 1.990 euros. Bueno, o sea que todavía es más caro. Es un pelín más caro, sí, pero ya estamos hablando de quemar dinero. ¿Vale? Entonces, eh, vamos a esperar a ver cómo evoluciona el mercado con Meta Pro. Eh, ya saben ellos que, además, de hecho, lo, lo tengo, no sé, yo tenía por aquí un texto que decía alguien, ¿no? Eh, no sé dónde tengo el texto. Ah, sí, mira, aquí, aquí, no, no lo tengo, bueno, ahora mismo, no sé dónde tengo, que, que era que un tío que se había ido a probar en Estados Unidos, una revista importante, que se había ido a Estados Unidos a probar el, el tema este y, y no, no se lo pudieron probar bien, era en un centro comercial y, y la persona que se lo probaba dijo, es que esto no está para jugar, es que esto no es para jugar, esto no es para lo que usted quiere, esto es para trabajo, le dijo el vendedor, esto es para trabajar, entonces eh, eso es la historia. Desde la propia meta te lo está diciendo. Esto es para trabajar. Y ya le buscaremos las aplicaciones necesarias. ¿vale? Inmerset, si tenéis Pico 4, o sea, Pico, Pico 4, coño, eh, Meta Pro. Si tenéis Meta Pro, instalaros Inmerset. Es con el que yo he empezado a hacer los primeros 10 minutos de programa, lo he hecho dentro de Inmerset, con tres Historias aquí abiertas, eh, con pass-through local solo en un sitio para ver el vaso, solo en otro sitio para ver la mesa de sonido, ¿vale? Para poder ver lo que es la producción del futuro, del futuro, no actual. Veremos cómo mejoran. También es verdad que acaban de salir. Pues sí. cuando nace pues, también necesita ese recorrido, así que veremos dentro. Pero bueno, uh -huh. ¿vale? Pues no sé, como, como veis ya a la noche, pero pues yo tengo un hambre que, que tengo un agujero. Va sí, eh, sí, sí. Es que no siendo hablado. hora de eh, tirarse a la nevera ya el... directamente ahí. Hemos hablado de muchísimas cosas, uno de los programas más largos. Llevamos dos horas y media cago en la mar, yo eso que iba a ser esto. Reviews Express, toma, toma, un contenedor. Espero que os haya ayudado a tomar las decisiones. Quien tiene la pasta se lo va a comprar, no hay información posible que le quite la idea. Quien no tenga el dinero y esté esperando, yo considero que una 40-90 es mejor inversión ahora mismo que unas gafas, creo. Pero eso, el dinero es vuestro y las decisiones son vuestras y desde Real Virtual solo os ayudamos con los datos. Cada cual que decida. Muchas gracias Julio por pasarte en Halloween. Gracias por invitarme a ver aquí ah, y a participar en el, la review esta. <risa> sí, señor. Y muchas gracias, Ramón, por pasarte Halloween también. Nada, gracias. Con muchas ganas de, de conocer y con, me quedo con ganas de leer la review escrita. Sí, pues eh, a qué un poquito más de ganas Que tengo que escribirlo todavía nos vemos, no sé. nos vemos Por cierto, el martes no sé lo que va a haber Porque el martes es fiesta y a mí en mi casa me, martes me pega No va a haber nada, no a haber nada no Así haber que nada. esta os lo ponéis en Google El jueves eh, nos veremos jugando algo Y luego ya el domingo otra vez la hora virtual Espero que de aquí al domingo no salga ningún otro visor Por favor, Pimas, tranquilo, sí, sí. tranquilo. Pimas Cristal seguro Porque es el 1 de noviembre el evento Joder, si es verdad viernes, lo, no paramos. Bueno, lo que sea vale un abrazo a todos. Un bueno, abrazo. Venga, gracias Ana. por estar ahí. Hasta luego. Nos vemos el domingo. Hasta luego. Hasta luego, hasta, hasta, hasta luego. luego. Hasta luego.